Robianos, ¿cómo estáis? Eh, ¿Esto está saliendo o no está saliendo? No sabemos si está saliendo porque ¿sabéis qué pasa? Que las cosas empiezan, sí, a, está, está a, saliendo, empiezan sí. a ser un poco descontroladas. Cuando empieza a fallar la técnica, cuando todo empieza a volverse en contra, ¿cómo vamos a conseguir que el metaverso funcione si los cacharros cuando tú le das a un botón no haces lo que crees que hace? Bueno, estas cosas que pasan. Bienvenidos, Robianos, estáis viendo aquí en medio a Julio. Julio no Julio, Julio está volviendo. Está eh, o sea, Julio si nos estás escuchando, tranquilo, que esto es como la BGT que lo importante es que llegues, no cuándo, así que cuando llegues eh, te incorporas y quitamos a Baby Yoda, que nos parecía lo más, lo más natural ¿no? ponerlo. Eh... Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues como decía antes, <risa> la repetición de la jugada, la segunda es lo que va del año que la liamos. No, no, hace, falta y empezamos no hace falta decirlo. Tira, da igual, tira. es que son las cosas que pasan, ¿no? Tira, tira. Hemos empezado cinco minutos solos, como, como la otra vez, pero bueno. Que eso, que encantado de estar aquí en esta agradable compañía con Baby Yoda que bueno, Julio llegará ahora en breve y, y se conectará. Pues sí, estábamos, hacer. estábamos hablando fuera de micro, estábamos en una pregunta que os hemos hecho ahí en el, <risas> en el chat al principio, que era, ¿llegaremos a los 15.000 seguidores antes de antes de llegar a Julio, que cumplimos 10 años? Y la verdad que me lo preguntaba Ramón y yo le decía, pues yo creo que no, yo creo que no, porque por el canal que somos, por las formas que tenemos de contaros las cosas y de, y de hablar entre nosotros, es muy distinto. O sea, es muy difícil ¿no? atraer a, a, a gente que pasa por aquí. ¿no? Si es el caso y vosotros acabáis de llegar, bueno, pues este es nuestro palo. Os lo decimos porque a nosotros nos da un poco lo mismo. De hecho, a mí me trae sin cuidado la cantidad de gente que seamos porque os queremos, os conocemos y creemos que estamos aquí la, todas las noches casi los mismos y luego nos veis en diferido. O sea que estamos súper agradecidos por eso. Pero resulta que a las marcas, las marcas cuando esto se vuelve tan tan mainstream, como quieren que se vuelva, las marcas sí que empiezan a darle eh, valor a esto, ¿no? Y dicen, real o virtual, no, no, si sí, me parece estupendo que seáis los primeros, que el germen de donde nació en, la, en español, tal. Pero es que, claro, deberíais tener más gente, pero más... Eh, o sea, que es cal, cantidad, ¿no? Más que calidad o más que... No, entonces estamos ahí. eso es una de las cosas que hablamos antes de empezar el programa, Ramón y yo, ¿no? Que estamos aquí charlando. Bueno, algún no, día... no, no, no es que si nos trajeras en cuidado no lo hubiéramos preguntado, ¿eh? por lo que dice Oscar, de, de que a veces las marcas dicen esas cosas, ¿no? Por eso me escucho de fondo, Oscar. Pues... Quizá porque estoy aquí. Ah, que es Julio, sí, sí, que está es oculto. Julio. Ah, espérate, espérate, porque acaba de llegar. <risa> pues espérate. Que el argentino, si me trajera sin cuidado, no lo hubiera preguntado. Claro que lo pregunto. Y, y ahí viene la explicación. La explicación adulta es porque las marcas nos lo exigen. Porque si fuera por nosotros, lo haríamos como siempre, que siempre nos ha dado igual. Nunca en este programa claro, nunca en este programa pasamos la gorra, nunca en este programa cobramos a nadie y no hacemos nada de nada, pero resulta que las marcas empiezan a ponerse un poco pesadas, ¿no? con estas cosas. Y por eso la pregunta, llegaremos a 15. Y esa pregunta me la hacía Ramón, esto no estaba en el guión. ¿eh? Seguimos como siempre, seguimos como siempre. Vamos a meterle aquí a, a este hombre, que le yo y le estoy viendo vosotros, no le veis. <risa> Al final si que... ha llegado Julio porque le hemos liado. O sea, todo hay que decirlo. Ahí estás. Ahí está, ¿eh? No hay diferencia. Sí, no hay diferencia de quitar el muñeco de ponerlo. Qué bien. A ver. Eh... Como la. A ver. Y ahora te tengo que meter a ti. Eso fue mi regalo de Reyes. Te tengo que meter aquí. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora, sí. ahora sí viene bien la bata, ¿eh? Incluso a aquí en Elche. Deberían hacer shots. Ya, no, shorts, shorts y mini clips ¿sabéis lo que se trabaja? ¿Sabéis? sabéis eh, Yo no soy un minion, eh, Ramón no es un minion, Julio tampoco es un minion de las marcas, Para, yo soy un minion de quien me paga, y claro, eh, el, el trabajar, yo creo bastante hacemos, o sea, los que somos más no podemos hacer teniendo ocho horas de trabajo fuera de aquí todos los días, pero bueno, que... A ver, esto es, es un poco, bueno, estamos en familia, nos gusta compartir claro. las cosas con nosotros para que sepáis también las realidades de lo que son las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si esto a alguno le puede llegar a molestar o no le, no le interesa para nada y dice que yo vengo aquí para los titulares. Pues también. Ahora bueno, les... para eso hay marcas de tiempo en los vídeos para que los, ver... veáis, los que lo vean diferido, claro. Es verdad. Es verdad. Bueno, eh, habiendo, o, otra, otra pregunta que me hizo Ramón es eh, que me lo mandó el otro día y yo le dije tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo seguro. La reflexión, y es una cosa muy rápida, la reflexión sobre la comunicación moderna que se está haciendo a través de Telegram y a través de Discord. Y ha habido un momento ahí en Twitter donde una persona eh, ha mandado un bueno ha mandado un, su propia reflexión que la hemos compartido. Ramón me la mandó y yo le dije, estoy completamente de acuerdo, a ver qué os parece. <coughs> está fatal traducido porque ya os digo que las IAS harán muy bien las cosas, pero traducir se le va un poco la olla. Dice Discord no la discordia, Discord, es lo peor que le puede pasar a las comunidades de nicho. Un foro que no se puede archivar, que no se puede leer sin membresía, no se puede indexar en Google o Wayback para buscar. Dejamos que una empresa monopolice la mayor parte de nuestra comunicación. Yo estoy completamente de acuerdo con esto porque lo que quiero poner de manifiesto es la labor que hace Real o Virtual con el foro. Un foro donde tú escribes algo sin indexa, se queda en Google, queda en Wayback. Quiero decir que aunque nosotros desaparezcamos... De la faz de la tierra mañana, eh, todo ese foro se quedará por los tiempos. de los tiempos, Que este no, no que va. Y cuando hacéis una pregunta, lo interesante es que mucha más gente eh, la vea y pueda sentirse ayudado. O sea, lo que es el foro de toda la vida, eso parece que está de capa caída. Y bueno, era una manera sí, también de reivindicarnos, sí. ¿no? de decir, oye, que seguimos estando aquí. ¿eh? Seguimos estando aquí. Sí, yo, yo lo que decía antes, es que, que eso, que, que nosotros todo lo que va más allá del foro, siempre lo hemos enfocado a a jugar, a buscar gente para jugar. Lo digo por nuestros canales de Telegram, aunque luego metimos el bot para dar a conocer también las noticias y que eso, que lo que cada uno haga dentro, pues que haga lo que quiera, ¿no? Nosotros ahí no nos metemos, pero ese era el enfoque principal porque Telegram no, no, nos archiva, nos indexa y tienes que tener la, la cuenta de Telegram, ¿no? Igual que Discord, ¿no? Pasa lo mismo. Es solo, solo ese tema que yo también soy, siempre soy más partidario también, quizás porque también lo he vivido de otra manera, ¿no? Somos más viejos. <risa> sí. y además, ahora cuando buscas información en internet, o sea es difícil encontrar información de calidad, salvo si buscas concretamente en un foro o algo así, porque si no te salen un montón de, de páginas que son básicamente mierda para que te tragues anuncios con un poco de información al final. Uh -huh. o para si es que encuentras el... algo de información, que es lo peor, enlaces de referidos de Amazon y cosas de estas sí, sí. también. Entonces, eh... si quieres saber las opiniones de verdad de gente que le guste algo en concreto, te tienes que buscar, hacer las búsquedas directas en los foros de gente que le interesa eso que, que estás buscando expresamente. Eh, salvo así, Ramón tiene un poco de eco porque seguramente Julio tú tengas los altavoces un pelín más altos de lo normal, creo. Si sí, es que normalmente eco. uso auriculares claro, y no se se sé está. dónde están. Como ha llegado súper rápido, eh, vamos, sí. Eh, ChatGPT, sí, de esta noche vamos a hablar porque hay otra reflexión también interesante sobre Chat GPT y cómo está cambiando el, el mundo para... que yo creo para nosotros nos viene de perlas y ahora os, el porqué, ahora os decimos el porqué si os parece nos metemos en titulares y empezamos el programa ya a hablar de las cosas por las que habéis venido cuando quieras, Raúl PlayStation VR 2 como visor de PC, razones por las que sí o no lo será, luego lo, lo comentamos... Owo Premio a la Innovación CES por segundo año consecutivo. Y en este caso, en el primer año fue por el chaleco y en este caso es por las mangas, por los Owo Sleeves o Sleeves, que es basado igualmente en electroestimulación. Uh -huh. Tienes un vídeo en el que vemos cómo le mete las descargas de mojo, ahí. Que <risas> pero voy, pero voy, espera, que no me da tiempo. No, es que no puedo estar. ¿Veis? ¿Veis? Sí, sí, permite generar. Siete o sea, Como te decía, eh. son, son mangas de ligra flexible pesan menos de 180 gramos, tiene una autonomía de 8 horas inalámbrica y, y ya veréis que con esa electroestimulación puede simular cómo tiras con arco, como dispara, o sea, me refiero a las reacciones que puede generar ese tipo de, de acciones, como, bueno, ahí está con un arma, eso sería el arco, aunque se vea así que parece que no está haciendo nada, ahora lo veremos con una aplicación que mm. se ve mejor, como, como la aplicación del móvil, ahí le, le da play, ves cómo mueve la mano. O sea, eso lo, lo hace lo hace por el, por, por el calambre en sí bueno por el calambre no si ser exagerado <risa> pero por la corriente no que circula que le estimula ahí en ese... Acordaos que esto era que esto era la diferencia entre el programa que hicimos el jueves fue el jueves uh -huh. sí? el programa que hicimos el jueves el martes sobre sí. el martes sobre Bee eh, o B Haptics <risa> o como se quiera llamar eso era con motores y explicamos todos los tipos de motores posibles que había eh, tuvimos Julio y yo ahí pegando una chapa interesante y esta gente, hablamos de ellos y decían que iban por el tema de la electroestimulación. ¿Cuál es lo, el problema de esto? El único Digo el problema para activaciones normales. Activaciones es cuando vas a una feria a ponerle cosas a la gente o cuando viene alguien a, y se lo pone... Que lo llevas pegado al cuerpo. Que ¿no? lo tienes no que sea. llevar pegado al cuerpo porque la electricidad es un electrodo que pones y luego tienes que poner otro electrodo. Y entonces entre los dos, entre los dos es cuando se convierte... Un día hablaremos de la electroestimulación, porque hemos hablado de la galvánica, la que te pones detrás del oído que se te va la olla, pero esta también uh -huh. es muy interesante. Entonces, eh, Y un día se vendrán otra vez aquí a hablar de por qué electroestimulación y por qué han decidido eso en contra de todo lo posible más fácil que había. O pues esto es, pues lo hemos hecho, por como, como decía como decía el presidente este americano cuando llegaba para lo de la luna, lo hemos hecho porque no porque era fácil, sino porque era difícil. Sí, a lo mejor sí, lo han... pues su chaleco áctico son 400 euros que lo pusieron preventa el año pasado sí. y se pasa lo mismo, la electroestimulación a priori, yo diría que puede ser más realista este, esta tecnología a la hora de la experiencia, pero claro no la he probado se debe notar la descarga porque yo cuando he probado este tipo de, de, de cosas Sí. Cuando tienes puesto los electrodos y el electrodo sí, evidentemente te mueve el músculo, pero notas <risa> como un pinchacito de la descarga en donde está el electrodo. No sé si, si esto será así. Espero que no porque molaría mucho que te moviera el brazo pero que no supieses exactamente por qué. O sea, que no notes el chispazo. Pues no tengo... La verdad, no tengo... Vamos a... Primero hay que probarlo porque que... ¿Eh? todo lo que hemos probado de agua siempre ha sido cosas eh, anteriores. Y luego hay que traerles y hablarlo bien. Pero bueno. el Sí, el otro era 449, uh -huh. Salva. Eh, creo que estaba por ahí. 400, una cosa así. A ver, eh, falta mucho eh, todavía para que... Sí, tengo que... el del, del por 16, que son menos, y valía 200 sí. y algo. Sí, sí, pero bueno, sí. Ya, ya ya iremos viendo. Venga, más cosas. Más cositas. Razer, presentado accesorios para visores en MetaQuest. Pero creo que lo habíamos comentado ya en los... O no, Oscar, ¿te suena? ¿Que ¿Lo hubiéramos no. hablado? Es que no sé cómo hablamos. Bueno, pues, bueno esto no, es del es CEL de Las Vegas... De estas cosas que no habían quedado ahí en cola, ¿no? Que no habíamos publicado. Pues eso, que Razer va a sacar accesorios para Quest 2, Esos dos que veis ahí. Lo de arriba es la sujeción. Que yo creo que son cintas blandas, pero de, de material, como le dicen? Eh, sí, no, no me acuerdo cuál es el material, pero bueno. así ah, nylon de alto rendimiento. Y, y lo otro es un facial que, como dicen, tiene ventilación para que no se empañe. Y bueno, algunos preguntáis a esta altura de la película, ¿no? Pero, oye, a Quest todavía le queda meses hasta que llegue a Quest 2, me refiero, hasta que llegue a Quest 3. Y eso no significa que, que muera Quest 2, ¿no? Habrá gente que, que se lo haya comprado hace poco y, y le vaya a dar más tiempo, ¿no? Sí, y mucha gente que se lo habrá comprado, por ejemplo, estas navidades todavía, o sea, y le vaya sí. a dar uso durante un par de años. ¿o? Sí, sí. Sí. Eh, hombre, Razer, Razer es una gran marca, y con esto no quiero vender marcas. Uh, los Hydra, míticos. Claro, pero, pero Razer, Razer los tiene un teclado, sí. yo tenía un teclado, o sea que es, es gente que se gasta mucha pasta en todo esto. Pero eh, yo creo que llegan un poco tarde, un pelín. Yo, yo ah, tuve sí. los Razer Hydra. Sí. Claro, pues Están guapísimos. Pues sí. Eh, y es verdad, si, como dice Juan, si no tiene RGB, no mola. O sea, a mí Razer me tiene que dar cosas RGB Me tengo que poner las quests Y que se me vea desde Toledo O sea, a 400 kilómetros de mi casa Y entonces sí, porque entonces ya parece cyberpunk Pero si no, me cojo cualquier chino Y esta parte tampoco tiene la lucecita esa que, que permite el infrarrojo Que permite ver la habitación sin encenderla Para que cuando te pongan las gafas Y sean las 6 de la tarde Y te las quites a las 9 y se ha hecho de noche No tengas problemas, ¿no? En fin mm. el Venga, vamos a seguir Vamos a seguir bueno, pues otra cosilla rápida, seguimiento de manos en Unity con OpenXR, con el pack XR Hands. Puedes añadir seguimiento de manos y otras características específicas de visores MetaQuest mediante OpenXR. Sin tener que utilizar su SDK específico, ni importar la integración de Oculus. Y nos recomiendan tener OpenXR 1.6 para utilizar en nuestros proyectos el XR Hands. Y bueno, hay más información en el blog de desarrolladores de, de MetaQuest como de Oculus, mejor dicho, porque sigue siendo de Oculus <ríe> la dirección. <Sí. ríe> y hablando de, de, de Quest, de Oculus, pues de estas cosas que hacen ellos, pues Ultimate Glove Ball es balón prisionero de código abierto, pero es un que ha hecho, ha hecho, ha hecho meta, ¿no? Para, para dar ejemplo que los desarrolladores vean el uso de, de, de casi todas las APIs que tienen, uh -huh. como las sociales, de hecho, bueno, se habla aquí de... De las de invitaciones, las de grupo, de presencia, del de, tema del tracking de ojos, de facial, ¿no? De, bueno, con Meta Pro, o sea, con Quest Pro en este caso. Vamos, un ejemplo de cómo implementar algo multijugador, también que te puedes unir y ver las partidas. Los, porque esto, como digo, vale un prisionero. Y es de 3 contra 3, eso. gratis. Eso, mm. que está muy bien la documentación y que tengan, que te ayude el equipo de, de Meta y tal con el desarrollo. Pero se echaba de menos un, un ejemplo de un juego como este, open source, que pudieses claro. eh, navegar por el código y entenderlo al 100% pues de es, esta forma. Es definitivo, es definitivo tener sí. el ejemplo real de abrirlo y decir, ah, pues se han hecho esto. Porque eso es mucho ah. mejor que hablando de foros y tal. El foro está bien, y yo creo que es lo principal. Pero luego tener sí. algo sobre lo que basarse. Pues si tienes una documentación es. que… Mm, no tienes ejemplo y entras en el foro y en el foro está todo Cristo diciendo, pues pues no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en el OVR Y, pues, pues y espero sí. que lo tengan actualizado siempre con la misma última API y tal, porque sería bastante mm. interesante. Sí. Sería muy chulo, de hecho, tener siempre un ejemplo hecho que puedas Hombre, explorar claro, y tal. El, que el Hello World, y los que sabéis programar sabéis lo que es, el Hello World, que fuera una cosa de estas. Porque alguien te tiene que decir cómo empezar. Vale, pues estupendo, enhorabuena Ocho eh, sí. años después Pero bien, Seguimos pues nada, Luego tenemos Playstation VR Juegos más descargados de 2022 Que luego lo vemos también En la parte de Playstation, que hay bastantes cosas ahí. Uh -huh. Hablando de Playstation Playstation VR 2, casi 40 Títulos de lanzamiento confirmados O que al menos llegarán en el primer mes del visor Algunos nuevos Que es los que vamos a ver después De los que uh -huh. se han anunciado nuevos Luego tenemos que The Walking Dead Signer 2 Retribution llegará con formato físico a PlayStation VR 1 y 2 el 25 de abril. Eh, bueno, el 25 de abril, pero el juego en digital sale el 21 de marzo. O sea que, que si quieres en físico te tienes que esperar un poco más eh, para jugarlo. Pues eso, van a seguir habiendo formato físico. También se ha anunciado KB Digger 2, también Discronia, que va a tener también edición física. Y eso, es, para que le mole la edición física, pues pues buena noticias. Luego, juego plano que salta VR, que es el Peraspera VR, que salta el 9 de febrero, la novedad es el 9 de febrero, porque ya sabemos que este juego se anunció el año pasado que llegaría sí. a VR. 25 mm -hmm. euros va a costar. Y de, son de estos de, de construir un hábitat de, en Marte. Para... Este hablamos de él en su momento, y nos pareció que que mucho tenía que cambiar para, para parecerse al terraformation o cosas de estas así más bestias, ¿no? Porque si no lo haces, si lo haces limitado o parece que es un poco limitado, pues al final no tienes, eh, claro, a mí es que los de terraformar molan mucho cuando tienes millones de cosas ahí que tienes una ansiedad encima que lo ¿no? veremos este si tiene eso. Sí que ese tipo de juegos que te dejan sin vida y, y tal. Sí, o es, es. en los Por que lo... como, como caigas, un trabajo, ya firmas, firma, sí. trabajo, ocho horas diarias ahí claro. y atente a las consecuencias pues, si no juegas, pues esto es como no sé exactamente el CITIS porque en el Citiz construye ciudades. Aquí es mm. o sea, el tema de estás en Marte, ¿no? pero, pero quiero decir eso: que, que es una, una adaptación ¿no? a VR, sí. a ver cómo sale. Y sí que es verdad que va a tener textos en castellano, subtítulos eso siempre está bienvenido y parece que tiene o que tendrá una campaña para un jugador y cooperativo que eso también pues jugar con otra persona también mola pues sí claro que sí a ver ¿dónde estamos? más ¿No? pues otro que llega en este caso el 26 de enero que es esta semana el jueves es siluete eh, sombras con seguimiento de manos 2.1 en quest o sea en quest 2 Llega, llega a este juego Que, que la, la gracia o sea Bueno Nos puede recordar a los Lemmings O al cartófel este de las patatas Que hay que guiar a esos personajes Como le llaman Que son los de Los, los Sadowis O algo así creo que le dicen los, Sí, los si Parecen a los Patapón claro. Y claro Tienes que hacer sombras Como la, con las manos ¿No? O sea, para la habéis visto ahí Que pasaba a través de O sea, tú pones la mano a Y puedes chul. levantar el muñeco O sea, es original Sí Sí, uh -huh. sí. Mm -hmm. El único problema que tienen estos juegos es que tienes que tener la habitación muy iluminada, que las manos tienen que cumplir su propósito, porque claro, no hay nada peor que estar haciendo con las manos y que el tracking falle y que te digas, ¡Ah! y entonces, ¡Ah! claro, y para es eso bueno? han sacado la 2.1 que reduce las pérdidas, los fallos de tracking. Funciona mejor cuando mueves las manos más rápidas, cuando las acercas también funciona mejor. En fin, mm -hmm. siguen mejorando aquí meta, que es importante. Uh -huh. Genial, Oye, el contenido gráfico lo han calcado del Patapón. ¿eh? No sé si conocéis ese juego de, PlayStation, <risa> sí, es. de, de Mira, y Para dispararte, que hace el gesto con la mano y aparece el arma para, para derribar. Ahí no sé, bueno, el, ya lo probaremos el juego. Interesante, sí, sí, no es, per, es exactamente igual que el Patapón. O sea, el Patapón se levantará y dirá, oiga, un poco de respeto, no por lo menos decir que os habéis eh, basado en bueno, esto, ya son cosas legales de ellos. Pero bueno, bien, bien, bien. Más cosas. Sí. Eh, la saga AERI, que es de, de, de volar, básicamente, ha añadido soporte de VR a casi todos los juegos. De, es como una especie de. En verdad, de walking simulator, ¿no? De, uh -huh. de simulador de vuelo, pero no. O sea, me refiero de, de, me más de, de mirar, ¿no? No de. Yo esto no me instalé. Me instalé tres o cuatro y. Se me hizo duro, ¿eh? se me hizo un poco bola. No me... No sé. sí, es que el, el de sí, pájaros como el de Ubisoft, yo creo que no lo han hecho. <ríe> el Eagle, el Eagle. El Eagle Play de Ubisoft, de es, eso es salvaje por París. Me lo puse hace poco y, y sigue estando igual de bien. Tenías o se un multijugador y, y todo. Sí, guay. sí, sí. Y la velocidad, la sensación de velocidad sí, sí. que podías hacer. Eh. Entonces es verdad que este se me quedaba un poco... Porque no es luego tan, tan suave la experiencia como tú crees. Pues el primero es Calma Tu Mente, luego el siguiente que salió el 13 de enero es Pequeño Pájaro, Aventura de Pequeño Pájaro, Memoria Rota llegará en febrero, Un viaje más allá del tiempo el 24 de marzo y Escape del Sueño o algo así el 14 de abril. Bueno, pues una experiencia curiosa de volar. Que siempre... Este tipo de juegos lo, lo que pasa es que tienen un sistema de movimiento que hay usuarios que les va a molestar mucho. Eso que puedas rotar y... <risa> Libremente, no. que sí, que claro es la gracia es. del juego Pero a la vez en VR Yo estoy con Juan, presentar. en tercera persona No, no gracias no third, third person, no party Eso es lo que pondré en... <risa> Más cosetas Pues nos quedan Tres noticias, la de los despidos de Microsoft eh, Que afectan al equipo de Missed Reality Que luego la comentaremos Y luego tenemos la de 6 Ultimate que es una versión renovada para Quests y Picos con más contenido. Nuevo menú para elegir nuestras clases favoritas, interfaz mejorada con estilo moderno, un nuevo entorno para el tercer sí. álbum, tutorial menos engorroso, dos nuevas canciones, y el DLC electro party con sus ocho canciones, que es gratis para todos. Y esto ya sabéis que la empresa es española, Others Love, es lo que es de Les Mills Body Combat, y Chess Club, que, que bueno, le dan un toque para... Sí, bueno para hacerlo más o sea, actual osai o bueno ya lo estáis viendo en el trailer es que todo el mundo todo el mundo baila que te cagale bien yo <ríe> <ríe> luego me lo pongo yo y hosti, también eso es eso es eh, habría que hacer un paper de eso eh, que es la vergüenza que tiene la gente cómo pierde la vergüenza la gente cuando se pone un visor eso es así eso es así porque a mí bailar pues como que nunca me ha llamado porque he tenido bastante vergüenza ajena y porque sé que no lo hago bien pero me meto en VR chat y veo un espejo y soy yo en travolta, directamente. Me, me, me vuelvo ahí, mira, como este, pero, pero mal, ¿no? es mal. Que eso dejará, dejará de pasar cuando, cuando todo el mundo tenga fe, fácil el tracking y veas las caras de las otras personas eh, cuando, cuando te veas. en la cabeza, ¿no? Diciendo, no, hijo, no le mires. Tú estás ahí dándolo todo porque no hay nadie que te vea. Efectivamente, sí, tiene, tiene que ser eso, pero es verdad, yo lo he hablado con mucha gente que solo baila en la realidad virtual eh, y más si hay un espejo. Mejor, mejor, porque así hacemos ejercicio. Estamos ahí. <risa> y sí, <eso>, sí, ¿verdad? <risa> ¿Y por pues cómo? la última, Ellie Roth crea otra terrorífica experiencia para Metacuest V para el día de San Valentín. En teoría, 180 grados o 360 grados. Y ya veis que hay actores que os sonarán. Por ejemplo, la chica esta de. Esta de, de la de Karate, no me acuerdo del nombre ahora. <risa> la serie esta nueva. De, del Karate Kid, joder, no me sale el nombre. Cobra Kai. Sí, sí. Cobra Kai, sí. Cobra Kai. sí. Cobra Kai. sí. Y, y nada, pues eso, de, de o sea, creo que es de ambientada. Quiero decir que va sobre San Valentín y de terror. Y bueno, a ver a ver qué tal. Lo que pasa que no, sé en inglés, por supuesto. El Eri Roth tiene, un, tiene una pedrada importante. ¿eh? O sea, hostia, es que no hay una película que, que a mí me. me, me, me lo que pasa es que me dan más. Me dan más Hostel miedo. Sí, me dan más miedo y grima que. Mm. O sea, más, más grima y asco que, que miedo. No sé, es como como no sé el gore este no, no nunca no me llama pues el 11 de febrero estará disponible muy bien pues el 11 te la ves tú y Gaby y hacéis un programa con él y yo estaré jugando <ríe> al Walkabout mini minigolf con mi familia el, el ah bueno pues eh, entonces eh, más cositas más cositas el otro día eh, como hoy vamos a hablar en un momento dado del programa vamos a hablar de de hardware, vamos a hablar un poco de algunas características, porque queremos preguntaros cosas, eh, Robianos. Eh, buscándolo, me di cuenta que hacía 15 años solo, hace 15 años, este era el visor que llevaba la gente. Dios. O sea, hace 15 <risa> años, esto, que nos reímos ahora de Pimax, esto era el visor. Este visor costaba la, una lana o sea, esto visor era una pasta, ya no me acuerdo lo que puse en, en, en el tuit, pero no sé si eran 60.000 euros más la peana que valían 9.000 euros o sea ah, pues no está mal el club, FOB eh. de, no, el fob, el FOB no está nada mal, 120 de de, de ancho pero, pero, pero claro eh, estábamos hablando de 60.000 euros, estábamos hablando de una pasta estábamos hablando de 2,5 kilos puestos en la cabeza 2,5 kilos uno detrás de otro metidos en la cabeza Sí, sí pero, pero llevaba un soporte para quitarte peso también sí, ¿eh? y un chalequito <risa> encima Eso, el Virtual Eye esto salió hace 15 años en el CES es que estuve mirando cosas para, para informarme de, de que había hecho pero esto pero, es de, de, o sea, de 15 que... años o estamos sea, hablando de finales del 90 por ahí, sí, o claro, claro, o sea que es que hace nada hace nada y ahora nos estamos quejando es que las quests me parece que no tienen el peso perfectamente ubicado, pero díselo a este. O sea, díselo a este como llegó a casa después de jugarse a lo que fuera. Claro. Y me sí, estoy yo empanado. O sea, finales de, de, la, de, la, de los 0-0, joder. Que de yo los 0 -0, de los 90. O sea, es cinco años antes de que saliera el Oculus, o sea, nada más. Claro, eso me refiero. Que, que, no, que, que, que ya no sé ni restar. Que me refiero que... ¿Eh? que es después de pasar la época de, de, lo, de los fracasos de los, de los 90, entre comillas. Claro, claro. claro. Mm. Este es, esto está eh, bordeando el invierno virtual que ocurrió. Vale, pues, eh, claro, por cosas como esta, no despegaba la VR. Es que mira qué cara de pena tiene en la primera imagen claro, de todas. La primera imagen parece ahí. que se le ha caído encima desde un cuarto. O sea, el tío dando sí, y es, se le ha caído encima. Está, está triste. Normal. No, se los ve, no se los ve en las imágenes promocionales, no se les ve así. Como ahora. No, la, la boca abierta vino después Vino en el AMES de, de, de, sí, Fue el blog primero que, Bueno, en fin que, que, que, Madre que mía me, que, que, que me hizo mucha gracia eh, Luego hablaremos luego hablaremos de, de cosas Una de ellas es que según los informes Apple archivó sus planes para lanzar gafas AR en el corto plazo Una de las cosas que siempre os vamos diciendo aquí Y entonces ahora diremos, claro, es que el real virtual va de listo son unos haters que van de listo, ¿no? no Tantas veces hemos hablado de estas cosas que siempre hemos dicho, si es que parecía un milagro que, que, que Apple sacara algo que no existe físicamente, que no puedes ir contra la ley de las cosas pues, eh, pues, pues resulta que efectivamente, no puede y entonces alguien allí con dos dedos de frente ha dicho parar, parar, parar venga, hacer otra cosa y ahora esa otra cosa veremos si es un visor VR que yo no tengo todas conmigo que, que Apple consiga sacar un visor VR así. Pero esto es la R en sí, ¿no? Lo, lo otro seguiría adelante, ¿no? Es lo que se lleva rumorando desde hace siglos de ese visor híbrido de realidad mixta. Claro, esto es mixta. Esto, esto va a ser eh, como la VR, pero con camaritas para ver lo que pasa afuera y mezclarlo con lo que sale afuera. Sí. Pero no es, una, no es una lente transparente eh, que se hayan inventado no, no, nada no, claro. con un proyector donde metas el calor y tal. bueno pues esto me ha llamado mucho la atención ¿no? eh, otra cosa que me ha llamado la atención pero no sé si me ha llamado la atención eh, por la vergüenza ajena que me ha dado pero bueno, también es verdad que todo hay que entenderlo hay que ponerle un contexto y esta noticia viene en un contexto que no es de usuario a ver si conseguimos eh, Time, la revista Time eh, sabéis que, a ver, Davos es un club donde se van gente que no sabe ni por asomo lo que es tener que luchar para llegar a fin de mes y que se van allí todos juntitos en sus aviones privados para hablar de nosotros, para hablar y sentar cátedras sobre lo que nos pasa a los que sí que tenemos que currar todos los días bastante para llegar a fin de mes. Entonces esta gente, además de eso y de sentirse privilegiados porque lo son, eh, han creado un metaverso. Para el año que viene Y entonces Time eh, lo dice Dice Davos se encuentra con el metaverso ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que esta gente Dice una visión global Han creado una especie de, de villa ¿no? Que le llaman, ellos le llaman villa eh, Donde meterse todos juntitos ¿no? Y dice por ejemplo Las personas podrán zambullirse en una experiencia, esto está escrito por ellos ¿eh? esto, esto está de la página de Davos, o sea, esto no es un tercer nadie ¿no? o sea, a ya me deja ahí en una experiencia oceánica interactiva o sea, como avatar en el agua que revela la importancia de salvaguardar nuestro océano y nos desafía a imaginar el impacto positivo que podríamos tener a través de la acción colectiva cada palabra sí, de esto esto, este claro, el, juego, el juego es el claro. sí, Pero de los delfines la palabra de esto son miles o cientos de euros o millones eh, que se van ahí no o sea, tú diseñas algo es que me, me ha... el otro día leía un tuit, no recuerdo de quién que hablaba sobre bueno luego vamos a hablar de alt space que cierra ¿no? y, y claro para alguien reflexionaba y decía los mundos virtuales Tienes que ofrecerlos para hacer algo en ellos. Tú no puedes meterte en un sitio que esté muy bien hecho y estar solo y que no haya na nada que hacer. Pues entonces no vuelves a entrar. Entonces mm. la, la, la reflexión era: ¿serán los mundos virtuales el metaverso que gane el tipo Warcraft? Tipo un juego donde tú puedas evolucionar, tipo es Warcraft Online, ¿no? Tipo. Eh, pues eso. Eh, algo en lo que tengas que decir: Venga, voy dentro y mientras lo hago, hablo. Pero entrar a hablar porque sí, solo, porque sí. Bueno, pues esto de Davos mm. no sabemos muy bien. Dice, invita a presenciar y experimentar el poder de la restauración. A ver, que tienen mucha pasta, que saben lo que hacen, que está Centure detrás. Centure también sabe lo que hace, tiene grandes profesionales en, en sus filas, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que no terminan nunca de, de, de entender lo que, lo que opinan los usuarios. Eh, Un mm. pueblo de colaboración global. Es que me parece un poco, un poco venirse arriba. Y sí, no, no dan ganas de jugar por lo que sea a eso, ¿no? Pero, Realmente no, con esta, pero, descripción. esta descripción. Pero te ponen algún sitio que esto va a ser VR. Porque puede ser metaverso plano. De estos sí, pues será todo. metaverso plano, pero como, pero como. Ojo, o mundo digital plano, ver, o mundo virtual. Estamos plano. hablando de que Time, Esta es la portada de Time, que es uno de los periódicos de más prestigio que existe en, en la faz de la Tierra. Con guías VR. Claro, no. mierda de esas. Además que todo eso estará hecho por. por, por eh, Mid Journey o con algo de esto ¿no? porque tiene todo el tonillo ese raro uno que, que, que siempre saca ¿no? entonces eh, también ha habido otra reflexión que dicen cada vez que hablas de metaverso y lo unes a unas gafas virtuales le estás haciendo el trabajo a meta porque meta ¿Mm? es el que más habla del metaverso y el que dice que el metaverso tiene que ser VR, bueno, no sé yo es que creo que cada vez que Time me hace una portada dedicada a la VR, la caga la caga, o sea ¿acordaros de...? Eso? Sí, me acuerdo. Estaba pensando lo mismo. Claro, o sea, esto esto faltó faltó diez, nada, un segundo para Poco que alguien... De de esto, ¿eh? Claro, para que alguien hiciera esta. Pues, claro. Claro, claro. Es, es es, que es un... O sea, yo sé que cuando estás en el loop, y eso nos pasa a los que trabajamos en un sector, y a vosotros, Robián, nos pasará lo mismo, trabajas en una burbuja metido. ¿no? Y todo en esa burbuja, tú en tu cabeza, crees que todo funciona. Y que eres el más de lo más, eres el máster del universo. Y entonces en esa reuniones te vas viniendo arriba. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué? Y todo el mundo va, no, nadie pone un freno. No hay nadie de fuera de esa burbuja que diga, ande vais, ande vais, que os va a caer la, la el pulpo y no vais a saber por qué. Y luego vais a enfadar y luego vais a... Pues no. Pero Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. No sé, alguno de vosotros... Pues eso, para mí esos titulares que había ahí en eh, lo, de, lo de Palmer, ¿no? Es que no, que el humo del metaverso, sí, digo humo por, por todo lo que hay en, Bueno, ya Bien. sabéis. Sí, sí, sí. Me refiero que, que es lo mismo, o sea, and why about to change the world. O sea, eso no ha cambiado para mí. O sea, la red virtual es lo que cambia las cosas, ¿no? Y, y que una aplicación es meterte dentro de un mundo virtual y hacer ciertas cosas como lo que podría llamar la gente metaverso, ¿no? Pero el metaverso es todo para mí, ¿no? O sea, la o sea, red virtual, todo, ¿no? Mm. Pues no, hmm. pues no sé. Y esos medios generalistas suelen estar... Suelen confundir más a la gente en vez de aclarar lo que son estos conceptos. Y luego pasa lo que pasa. Hmm. Eh, al final, la gente odia la VR sin saber por qué. Simplemente porque lo ha leído en algún sitio. Claro, no, no has podido usarlo, no has podido hacerlo. Eh, esto está hecho en MES y luego vamos a hablar un ratito de MES y os decimos por qué puede ser la grande... De lo que viene, la gran red social, pf, yo que sé, pres, de, de, de, eh, inmersiva, presencial, o como queréis llamarlo, de lo que viene. Bueno, pues eso es. El, eso es. Esto viene un poco también a colación de, de los grandes despidos que están habiendo. Esto, si sí queríamos hablarlo un ratito, de los grandes despidos. Eh, Unity se zumba a 300 empleados, uno detrás de otros, muchísima gente y muchísimas familias que están ahí. También eh, Microsoft, luego lo vamos a hablar, eh, se zumba a 10.000 personas. Eh, Google el otro día echó a 11.000. Estamos hablando de unos números desorbitantes para, para un sector que en teoría debería estar estabilizado. ¿no? Sabemos lo que hace la tecnología, sabemos la gente que tiene que trabajar en ella, dejémosles trabajar. Pero claro, como dice voz, no podemos arreglar problemas contratando gente. Tienes que ser y aquí viene la gran palabra y no voy a entrar en política pero, pero a... mira es que tiene eh... productiva si no eres productivo y claro todo esto viene enlazado con el chat GPT y con todas estas cosas o sea eh, la pregunta es está cambiando el mundo últimamente del metaverso se están quedando exclusivamente con la palabra AI o sea IA eh, GPT ¿Nos están dejando de lado a la VR? ¿Por fin? ¿No? ¿Estamos siendo más realistas con la VR? ¿Que se vayan todos los profesionales, vende humos, beta hacia el chat? Pues tiene pinta. La verdad. Porque la IA sí que tiene eh, un impacto... No sé, es como... La, la realidad virtual tiene como un, un difícil acceso, ¿no? Es... Es incómodo para los usuarios todavía. Es, un, es una cosa que, que no. Sí, te da más inmersividad, te, te permite hacer cosas que no puedes hacer en un dispositivo normal, pero más allá de eso, no cambia el mundo. Sin embargo, la inteligencia artificial sí la cambia desde el, desde el momento uno, o sea, en el momento en el que con el móvil, con cualquier dispositivo puedes acceder a una IA que haga una función muy guay como una persona, o uh -huh. puedas hab hablar con una IA como si hablaras con un humano, ese, ese tipo de cosas, eh, con acceso inmediato a toda la población, son cosas que sí, evidentemente, pueden cambiar el mundo al instante, nada más aparecer. Yo pienso que, que es algo muy muy gordo, lo que, lo que está pasando con la IA. Y la realidad virtual a nosotros nos encanta porque el, es vivir los videojuegos, vivir experiencias como nunca lo habíamos hecho, pero es cierto que hay un escalón que, que pasar para entrar en la VR que no tienes que, que atravesar para usar la IA. <risa> bueno, pues por esas razones que está diciendo Julio y seguramente por otras cuantas más unidas a las económicas, la gente ha decidido hacer una gran, gran reestructuración de todo lo que es la bueno, economía, el soporte. Eh, todas las empresas han decidido aligerar de trabajadores. Y bueno, aquí lo ¿no? El porqué, ¿no? Bien resumido. O sea, el sector reacciona a la pospandemia, ¿no? Sí. Uh -huh. Al cambio del, del gasto en digital y la situación económica, la previsión de lo que puede haber recesión, ¿no? Todas estas cosas... Uh -huh. Y hay que ponerse, ya sabes, a no gastar en exceso o gastar de manera eficiente. Bueno, pues sí, eh, hay que ser... Y zumbarse las cosas que ahora comentaremos, ¿no? Sí, eso es. Venga, venga, venga. Pues eh, a ver, solo, solo cosas que tengo aquí, que las vamos a dejar para otro día, porque tampoco es necesario hacer tal. Eh, ya está, me, me, ha, me ha hecho mucha gracia. estaba mira, esta, esta tarde me estoy re, volviendo a ver el ala oeste de la Casa Blanca que para mí es una de las mejores series que se han hecho y para mí eh, o sea, es como escuchar yo, yo me lo pongo y es como escuchar jazz como vengo de series que son más tontas y más necesito cosas un poco más tal y esta serie es, es, es flipante y estaba en un capítulo y he dicho para ay, ay. y entonces le he dado a, a la pausa y he hecho tres fotos porque la conversación esto estamos hablando de 1999 1999 aparece esto ese es el presidente Bartlett y está ahí con el jefe de comunicación y el que le hace los, los discursos y le dice, en el próximo decenio será la privacidad la guerra que tenemos que librar eh, dice, quiero, quiero decir en internet, los informes médicos todo, dice, un país nacido libre, como el metaverso claro, ellos no habían oído esa palabra dice, ¿Qué, ¿qué puede ser más fundamental que la privacidad en internet, la privacidad de los datos que hacemos nosotros? En 1999 ya hablaban de esto ¿Quién les iba a decir a estos que 25 años después las multas millonarias que se están metiendo a todas las empresas por jugar con nuestros datos iban a estar a... día a día, a flor de piel? ¿no? no hemos aprendido nada en 25 años. Nada. Hemos dejado hacer lo que les diera la gana y seguimos haciéndolo. Momento reivindicativo de la noche que da paso al hardware y ya hablamos de cosas... Molonas. O como quieres que, que conectemos con Microsoft, ya que estábamos hablando de ello. O oh, venga, vamos con Microsoft. Bueno, yo venga, tengo sí. el, para mí el mejor ejemplo, si no os importa, el mejor ejemplo ahora mismo de la VR, ahora mismo de todas estas empresas, es este. Volveré a estudiar. De la VR no se puede vivir. <risa> vale, esto es así, así, tal cual es este. Eh, es verdad, de la VR pues no se puede vivir, Pues no se puede vivir. Esto es lo que ahora dirán algunos. Y, y habrá mucha gente. Pero bueno, sí. Microsoft se zumba. Toda, toda... Sí, pues eso. Satya Adela que es el CEO, mandaba un memo y lo hacía público también de un proceso que de despidos que concluirá en marzo y ha arrancado pues, esta semana. Y como decía en el asunto, centrarnos en nuestra oportunidad a corto y largo plazo. Y solo leo muy rápido tres párrafos En primer lugar... Alinearemos nuestra estructura de costes con nuestros ingresos y con la demanda de los clientes, lo que hablábamos hace un momento. Es sí. si importante señalar que, aunque estamos eliminando puestos en algunas áreas, seguiremos contratando en áreas estratégicas clave. Y supongo, aunque no lo dice una de ellas, es la IA. Eh, no lo dice en, en ese momento, en esa frase. En segundo lugar, seguiremos invirtiendo en áreas estratégicas para nuestro futuro, lo que significa que estamos asignando tanto nuestro capital como nuestro talento a áreas de crecimiento secular y competitividad a largo plazo para la empresa al tiempo que desinvertimos en otras áreas, que ya sabemos algunas de las que son. Y en tercer lugar trataremos a nuestra gente con dignidad y respeto bueno, todos todo los que despiden, aparte de la transparencia, de la o sea, lo, lo típico de, del seguro médico y todo esto que, que no, de Estados Unidos y, y con la ley también de los países que sea eh, Satya Nadella advierte que se avecinan dos años difíciles para las empresas tecnológicas y que ellos no, no se iban a ver ni inalterables, ¿no? Que, que, que también que les afecta a ellos y luego dice bueno y luego lo que se comenta es que los recortes como hemos visto afectan a los empleados que trabajan en Orolens, en miss Reality Microsoft Edge también a equipo de marketing de Microsoft eh, también a 343 Industries que bueno yo los conozco más porque son los que cogieron el relevo de Bungie para Halo, para Saga Halo uh -huh. Uh -huh. Y Bethesda, Bethesda también, que se la adquirieron. Y, y bueno, ya habéis visto lo que hablábamos antes de Allspace, pues es una de esas que han desinvertido y han cogido los recursos en sitios más rentables o pues eso, tenían que cepillarse cosas y echar a gente. Y All Space esa red social que compraron, me acordaron, porque se iba al carete y la rescató Microsoft, si no me equivoco, hace unos años. Y ahora pues, pues no la han visto no ellos bueno, eh, sí ellos sí. ellos lo que dicen al final dice para lograr el futuro y para una versión más abierta hemos tomado decisión de poner fin a la plataforma al Space VR el 10 de marzo del 2023 y cambiar nuestro enfoque para admitir experiencias inmersivas impulsadas por Microsoft MES y esto es lo que era más interesante de todo esto o sea no es que se zumbe, o sea se zumban al Space y le están diciendo a la gente vais a poder recuperar vuestros mundos no sé para qué pero bueno, vais a poder recuperar <coughs> Me lo vuestro, porque mutamos mutamos a MES, MES todavía no está disponible, está para, para Teams, ¿no? Eh, MES es esa cosa. Pero MES para mí es más como, como la herramienta con la que desarrollar todo el tema social, todo el tema de red, ¿no? Creo, o al menos eh, Sí, sí, sí, pero MES, vamos a ver MES ahora mismo. Que no es, MES no es un space es algo que utilizas tú para implementar otras cosas, creo. Pero se están haciendo mundos ya o sea, todo... una plataforma basada en la nube para compartir aplicaciones XR todo lo de Davos lo para el año que viene está día. hecho en más ¿eh? o sea, lo de Davos que os decía para el año que viene está hecho en MES, o sea, MES permite la construcción de mundos y seguramente si han cerrado AltSpace es porque venían una redundancia, decían estamos haciendo lo mismo en dos sitios distintos pues a ver, ¿quién es el que se va? pues eh, MES MES entonces eh, MES decía que podías hacer cosas de estas claro que esto, todo esto hay que cogerlo con, con, con pinzas eh, los muñequitos. No, mira, mira esto, esto de cuando se anunció MES. MES será un servicio multiplataforma que se basa en la nube Azure, no exclusivo de HoloLens y los desarrolladores podrán utilizarlo para hacer que sus aplicaciones sean colaborativas en cualquier tienda digital, o sea, sea Oculus, sea Steam, e incluso podrá ser utilizada para contenido no inmersivo en cualquier plataforma. Sí, bueno. Eh, pero a lo mejor están mutando, a lo mejor internamente han decidido hacer otras cosas, ¿no? Estos vídeos de marketing que es, siempre decimos que crean unas expectativas imposibles, ¿no? Pero el, eh, hay una intención detrás de MES que seguramente ya ahora decimos que estén basculando después de cerrar al TUR o esa sea una de las razones, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas que quieren hacer bueno, MES... El, mm. No han dicho que, que se hayan cargado al equipo de realidad mixta entero, ¿no? Pero sí que es verdad que que ves mensajes como lo del este de LinkedIn que tenías por ahí de, de Klein, David Klein, que, que dice eso, ¿no? de La frase cuál es, estaba por ahí. Eh, sí, que dice, mi, mi equipo entero fue, o sea, todo mi equipo se vio afectado. Ahora bien, ¿se refiere a su equipo con el que trabajaba directamente o se refiere a todo el equipo? ¿Sabes? Que eso, pues, no sé el pues contexto, no, ¿eh? pero, pero esa, tanto... esa es la cuestión. Mientras tanto, esto debe estar en la caja, ¿no? Esto es cuando se lo dijeron a los tres. oye que lo... Bueno, el de la derecha ya hace tiempo. Este se lo zumbaron por ver cosas que no debía en sitios donde tampoco debía. ¿no? ¿Al Nunca, hagáis eso. Nunca hagáis eso, <risa> gobianos, que os pillan seguro. Bueno, pues aquí están los tres. Eh... Ahora no sé quién se habrá quedado. Se habrá quedado Con uno. uno de ahí. Con ¿sí? Aurolens uno, se habrá quedado uno o dos. Mm -hmm. eh, bueno. Bueno, yo imagino que, que alguien se habrá quedado para mantener Windows Miss Reality, ¿no? Alguien tendrá que darle al botón o el foro cuando sí. llamas y dices, oye, que es que no me van, a... no, no, o sea, a ver, están las G2, las G2 han vendido un puñado de gafas, seguramente Robianos, muchos de uh -huh. vosotros tengan las G2 porque era el movimiento natural si no querías irte a un stand -alone. o sea, después Ahora de, modo, riff, el, el de visual, la... display Board. Por excelencia, ¿no? Creo. Claro, o sea, sigue habiendo mucho, mm. mucho, mucho ahí. Hay mucha gente corriendo en el Sin Racing con g 2. Eh, yo qué sé, g 2 tiene incluso el. ¿Cómo se llamaba aquello? De. Joder, si la tengo aquí. Eh, Según la última encuesta bueno. de, de, de Steam, eh, joder. Estoy ciego porque no lo veo. ¿Dónde coño está HP Reverge 2? Bueno, da igual, pero había muchas. Si, si tú sumas. Ah, vale, pues, joder, pues, esta noche estoy empanado, ¿eh? Porque Windows Mister Reality, como bueno, aparece. <ríe> Hay un 5,57% en la última encuesta de. Echale, de Chale. De todo lo que toda la gente que está, que está ahí. Bueno, eh, y además, oye, que, que siguen teniendo lo del ejército. El ejército eh, les están dando palos, y eso ya hablamos aquí. Cuanto más les dé el tema más claro ves que a lo mejor no es lo que quieren los soldados, ¿no? porque dicen que se... bueno, que por mucho que quieran que les pongan el, el visor que no lo ven, claro eh, literal uh, yeah. o sea, esto es literal que no lo ven, claro, que es que no ven que es que, <risa> que, es que hay cosas que no, que se marean que no ven, que el FOB, que tal que el peso, que no el, el sudor el calor el, y bueno, mm. el, hay el gobierno de los pues Estados que, Unidos en verdad es como llevar siempre unas gafas de sol que te limita la visibilidad real del entorno. Sí. Además de todo, claro, claro, claro, es que es, es que bueno, pero siguen ahí, o sea que Microsoft en algún momento tendrá que dar respuesta. No es que cierren y a estos, claro, a estos no, no les puede dejar ahí tirados, son soldados. No sé. Algo Yo de... creo que o espero que todo esto sea más por como la noticia de Apple que ha sacado antes, ¿no? De que la realidad aumentada como la quieren o como, o como la imaginamos. Va a tardar más tiempo y quizás pues ahora los recursos los van a utilizar de otra manera y por eso se han cargado a, a gente de Dolor Lens y tal. Y, y yo espero que, pues lo digo también por, por meta, ¿no? O sea, yo creo que las cosas van a seguir, ¿no? La, no la, o sea, aquí no, o sea que esto es una mala noticia, pero, pero no se acaba. O sea, la VR sigue adelante. Pues sí, claro, sí. A ver, al Space jo, es que no estaba, estaba buscando dónde estaba. Yo tenía estos gráficos que os puse alguna vez. Esto venía a ser eh, todas las redes sociales que permiten VR y el número de usuarios que han tenido durante el 2022. ¿vale? Entonces estaba Rec Room arriba, que es una de las grandes, VRChat, 4 millones, 3 más que Rec Room, Frame VR, ¿no? pero Alt Space siempre estaba... Porque claro, si hago esto, pues no se lee un carajo. Yo esto no lo leo. Porque no, no, estaba, no estaban por ahí los que sí estaban... Claro, cuando ves los números... De, de la VR y, y luego te acercas a los números De lo que son redes sociales O juegos Multijugador bestias, masivos ah, pues Te da las manos a la cabeza o sea, Estamos hablando de 80 millones, 100 millones Estamos hablando de 13 O sea, el que menos tiene 2 millones Y es la, yo qué sé, 7 millones 50 millones ¿no? Entonces, eh, es verdad que AltSpace pues, eh, tiene una comunidad Súper pequeñita Muy de nicho, y ahí se quedará ¿no? porque, claro, si hubiera sido esta gente de Roblox, por ejemplo eh, pues sí hubiera sido un problemón ¿no? porque tienes tantos usuarios por cierto, Roblox dijimos el otro día que estaba acercándose a Meta o, sea, que, o al revés, yo creo que es Meta quien se ha acercado a Roblox Roblox bueno, ojitos rumores, hecho, ¿no? Pues, uh... sí. y se ve, vente, vente, vente y, y ya está, porque es verdad que, que Roblox con el tiempo ha hecho un montón de cosas súper chulas para crear mundos no es Horizon. A lo mejor le han dicho, oye, y si paramos Horizon y nos traemos a los muñequitos de, de Roblox que ya existen y les hacemos una oferta que no puedan rechazar, pues vete tú a saber porque claro, Roblox Roblox, dice, nuestra visitó más de 15 millones de experiencias en la plataforma y los desarrolladores crearon más de 15.000 experiencias todos los días, que están a leguas de, de todo, ¿no? Tiene tirón, ¿no? Eso es lo que... Uh -huh. Tiene tirón. Pues eso es. No sé, ojalá Alt Space la gente, si alguno de vosotros tenía mundo en Alt Space, lo sentimos mucho. Yo pasé buenos ratos en Alt Space al principio y últimamente, la última vez que entré molaba mucho, de la casa molaba mucho, podías hacer un montón de cosas, era como un rec room sin niños, o sea que pff, estaba bien. Mm. Pero, bye bye. Bueno, sí A mí que sí me, alt... me han parecido bastante <risas> ortopédicos las, las experiencias como rec room o Alt Space. O sea, Rec Room no, perdón, eh, eh, um, VRChat o Altspace. Sin embargo, Rec Room me parecía como más intuitivo, más, más amigable, con más actividades que hacer en principio, sin necesidad de hacer tus propios espacios y, uh -huh. y tal. Bueno. Y no sé, tampoco es que sea la leche, pero... Um, pero no me, no me, nunca me ha parecido ni VRChat ni Altspace como algo atractivo, por lo menos a mí. Ya. Bueno, ahí es verdad que VRChat tienes 4 millones o sea, de personas que te llevan la contraria. Estoy rato. como como decía Oscar antes, yo, o sea, está guay, ¿no? Eso de hacer un evento o cosas así son las que lo hemos usado, por lo menos desde de Raro Virtual, ¿no? Cuando hacíamos el evento este de todos los años, ¿no? Pero yo personalmente prefiero jugar o algo, ¿no? Pero bueno, <risa> más sí, que meterme sí. a hablar. Yo, yo también, yo también. Venga, vamos a hablar de hardware, vamos a hablar de qué le ocurre, ¿no? ¿O sí, contar sí, algo sí, más de Microsoft? Vale. Sí, no, no, no, de... vamos al hardware y vamos a hacer aquí un especial PlayStation de tres noticias, todas relacionadas. Sí, todas relacionadas, creo que, porque creo que sí. eh, queda ¿Mm? 22 de febrero, es lo que dice. Queda, queda un mes. O sea, queda un mes exacto para que el panorama de la VR se vuelva loco, para que todas esas cosas que decimos siempre Sony va a ser el motor de la VR va a haber mucha uh -huh. gente y, y durante una temporada, y esto lo hablaremos más adelante, durante una temporada habrá muchísimos medios de comunicación que no saben lo que es la VR que de pronto ¡pum! tendrán que hablar de ello va a haber mucha uh -huh. gente que tenía aparcadas las PSVR 1.0 desde el día 1 que se pondrán las PSVR 2 y harán comparativas definitivas como les llaman ellos habrá cientos de millones de vídeos o sea, yo creo que, que todos los palés que deben y esperemos que, de no, gafas, que sea, no sean como los de la otra vez, de hostia, ¿cómo haría esto? Bueno, <ríe> pues me acuerdo de algunos vídeos de estos en plan... ¿sabes? Va Pero a ser bueno. lo mismo, yo estoy convencido que va a ser lo mismo. La gente generalista no sabe de lo que habla la mayoría de las veces, se lo darán al típico chaval que está ahí, que acaba de llegar, que cobra, yo qué sé. De hecho, había un, artículo, había un sea, tuit no. de, de Sony hoy, de PlayStation mm. Europa, que ha sacado un vídeo pequeño de, de, lo que, de, lo, de lo que se anunció nuevo que ahora comentaremos y uno de los comentarios era si esto marea tal, no sé qué <ríe> fue verdad o sea, bueno, en fin, pues... hay que luchar contra eso y, y, ya, y informar, ¿no? vamos a echarle un ratito al visor que estáis viendo esta cosa blanca que en breve lo vamos a tener aquí, ya os digo, en un mes A ver si tenemos suerte nosotros y podemos probar cosas antes Porque ya, como siempre lo decimos, vamos hemos empezado el programa diciendo las cosas Las mayor que se llaman, miran mucho el número de usuarios que, que te siguen en, en, en vídeos como este no y Entonces, bueno, cosas Venga, vamos a, vamos pues a hablar de... Vamos a empezar por, por PlayStation VR1 sí. Con esta lista que es de lo más descargado de 2022 y que nos da una idea de cómo el visor PlayStation VR1 creo que se quedó en, en usuarios nuevos o temporales, creo yo, porque es que v desde que salió en 2018, que salió a finales de año, con un mes y poco más, ha sido el juego más descargado del año hasta, hasta ahora, ¿vale? O sea, todos los años desde que salió: 2018, 19, 20, 21 y 22. O sea, es el rey indiscutible, pero por excelencia. Y a él le acompañan Josh Simulator. Super Hot Uber, otros clasicazos de, de esta lista que siempre están ahí, eh, a lo mejor varían, pero siempre están ahí arriba en el top 3. Este uh -huh. y es que no en esta lista no hay ningún juego actual. El más actual es The Walking Dead and Signer, que es de 2019. Luego está Astrobot ahí, como el único así de Sony, que, eh, impulsado por Sony, me refiero, sí. que, uh -huh. que salió también en 2018 y el resto pues son juegos que salieron atrás. Bueno, Sniper Elite de 2010, no, de 2019, o 2020, ya no me acuerdo. Mm, 2020 creo. Sí, yo pues, fíjate que claro, mm. como estuvo en plena pandemia, lo claro, recordaba que lo mucho crees, más. En de lo que era, ¿eh? Pero no no no no lo sé, porque era de esos que tenía mucho. Ah, no, hang. no, pues pues esto pues, está está mal, es me he equivocado, es ¿eh? 2021. Sniper Elite de 2021 sí, es cierto. Bueno. Sí, sí. Pues es que yo lo recordaba en la pandemia. <ríe> no sé si era el 20, 21, pero sí desde el 21. Bueno, pues a lo que he dicho, el más reciente es este, el HyperX VR, y luego tenemos ahí Walking Dead, Batman, otro clasicazo, que de hecho fue el más descargado en 2017, el de Batman Ascan VR. Pero eso es una experiencia. Es una experiencia de nada, sí. de o sea, um, yeah. que te lo vale, ponías flipaba y te quedas unos, con ganas minutos. de joder... Joder, hostia, sí. si ojalá como... sacaran un juego de verdad, ¿no? Sí, exacto. Porque realmente, eh, visualmente era súper impactante y, y una cosa que te dejaba de, en, con, con las ganas de, de querer jugar un, al juego cuando saliera, que no salió nunca. Efectivamente. efectivamente. El mirar, eh, Sony tardó ocho meses en vender un millón de, de unidades de las PSVR1. Ya ahora decimos que de, de aquí a que salgan eh, Vamos a hacer muchos programas especiales Porque claro, eh, muchos de vosotros querréis oír hablar Es verdad que lleva una reflexión enorme Lo que es el mundo de PSVR Y ya que tenemos tanta información Porque ya claro, ya pues, que solo queda que llegue el visor Porque ya sabemos sí, todo ¿no? Ya lo que sí, queremos el, hablar Ese comentario de Roge Es verdad que, que Camuflag Está haciendo un juego de Batman Que se filtró ahí el tema de y es posible que a lo mejor llegue también a PlayStation VR 2 Igual que Iron Man ha habido ese truque ¿Por qué no? Podría hacer ahí esa, esa combinación también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora bien eh, Todo lo que estáis hablando de PSVR 2 Hay una parte de usuarios Que no ve PSVR 2 Como un visor de consola Sino como un buen visor Que puede llegar a PC no. Claro, y aquí hay una persona que, bien, que, hay, sí. que hizo el software de IBRI que permitía convertir cualquier visor en un visor de PC y cualquier visor me refiero hasta un carboard. ¿vale? Es. Voy a coger el Carboard y jugar en VR con Steam, me refiero a Steam VR, en la VR de PC. Y entonces esta persona que, que, que yo creo que lo que dice, pues conoce mucho porque está metido en ese tema, ¿no? Pues. ¿Tienes ahí la, el mensaje? Sí, no, buscar... se, eh, lo, lo he traducido un poco mejor porque estaba de aquella manera... Vale, no, sí, estaba con Google Translator. Claro, sí. digo, estarías mal gastando <risa> un dinero. Esto lo dice él, ¿eh? Esto lo dice... Claro, esto, esto es a la pregunta de comprarte PSVR como claro. solo para PC, ¿no? Si es si la consola, pues, pues no tendría sentido que, ninguno. Que la PSVR original es el equivalente a un monitor, así que era sencillo obtenerlo. Sencillo entre comillas, dice, porque la lectura de sensores y demás tardó muchísima. Bueno, pues tardó uh -huh. menos de un año desde su lanzamiento antes de que alguien se diera cuenta de cómo utilizar los sensores no y pasaron luego un par de uh -huh. años más hasta que se pudo utilizar como casco de realidad virtual para PC así que el seguimiento de los controladores siguen siendo un trabajo en curso después de cinco años de su lanzamiento, o sea, todavía siguen mejorando las PSVR 1.0 y eso, que Sony no había hecho ningún esfuerzo por evitar que lo utilizaran eh, otra gente que no fuera eh, psv 4 y, y sigue uh -huh. dice lo peor PSVR2 no ha salido a la venta, es muy posible que Sony haya cifrado las señales, esto no lo sabemos esto es lo que él cree que puede pasar ¿no? para evitar que se utilicen con, con otra cosa que no sea con Playstation dice incluso si no han hecho esa encriptación se necesitaría mucha ingeniería inversa le hace varios años solo para obtener una imagen de los visores, dice luego está el seguimiento que tendría que ser desarrollado claro, el slam eh, pff, claro, que todo esto tú técnicamente te pones en la cabeza a pensarlo y dices madre mía ¿la cantidad de trabajo que hay si no te lo dan ellos. Tienes que ser ingeniería inversa, ponerte prueba y error, prueba y error. Los controladores. Ta, dice, yo creo, y aquí es cuando te deja 10 o dice, yo creo que es poco probable que la PSVR 2 pueda utilizarse para PCVR en los próximos cinco años, después de su lanzamiento. Así uh -huh. que. Y que para cuando se fuera y fuera posible estaría obsoleto, ¿no? Sí, es que ahí me molaría, ¿no? Porque o sea, te compras el visor y te sirve para las dos cosas, como Quest, ¿no? O Pico, que es un visor que es como su consola en standalón y luego tiene la, la posibilidad de conectarla al PC pero no yo creo que, que vamos o sea que yo, yo no, o sea Sony si, hubiera, si fuera a hacer esto lo, lo, lo sabríamos ya o no, <ríe> pero vamos claro. que no, dice que, que bueno que es de esperar que ocurra lo mismo con PS2 pero si no, solamente Sí que no que no hubiera manera de meterle algo a las, a las gafas, ¿no? Y luego ya el tío se empieza a seguir, porque yo he seguido la conversación en Reddit que estaba teniendo, mm. y ya, pues eso, dice, acaban de crear una división de software para PC, ¿no? Y eso es por, por arrojar algo de luz, eh, de optimismo. Sí, dice, y ojalá saquen los juegos, claro, ¿no? Lo, dice, lo han creado una división de software para PC con el fin de llevar alguno de sus juegos a, a Windows, dice, esto es algo diferente, aumentaría sus ventas, y claro, si tiene éxito, y hay una forma relativamente fácil de llevar sus títulos de realidad virtual al PC y entonces tiene éxito aquello pues a lo mejor ven algún beneficio en hacer que sus visores funcionen en Windows pero vamos, que como él dice dice ese escenario es tan improbable que está años, años, años años vista me parece que todo lo que dice tiene mucho sentido claro, es que, es, es que, que aquí dice, mucha gente no entiende las fuerzas del mercado detrás de, todas, de todo esto esta gente no entiende por qué Sony no vendería unos visores con pérdidas a gente Claro, aquí ya se empieza a meter en otros charcos. Lo mejor que podemos esperar es que Sony no esté al tanto de los esfuerzos actuales por usar su PSVR en Windows. Sony sabe perfectamente que hay gente que lo está haciendo y que no decida bloquearlo. ¿no? Es un 50-50, dice. esperamos que el PSVR 2 no será un visor viable en PC durante muchos años, si es que alguna vez lo es. Por desgracia. Bueno, Sería o sea, maravilloso un... que lo fuera, pero sí. Hay pocas probabilidades de que... Ah, hmm. sí ah Y por resumirlo, esta dice que te tatúes esto Dice, Cualquiera que pregunte, ¿funcionará la PSVR2 en Windows? La mejor respuesta es, pues no Ni en un futuro previsible nunca. y probablemente <risas> nunca Y le dejas planchado Y te dice, pues menos de mierda Y entonces cuando el otro te dice, es que no tiene ni puta idea pues Seguro que llega mañana uno y te lo hace Y dices, pues ya estamos, claro, como vivimos en un mundo de la técnica Donde todo parece magia, donde todo parece posible cuando le dices que no es posible técnicamente a alguien, ¿pero ¿cómo va a ser o no? O sea, si mañana, yo es algo que yo he pensado mucho, si mañana sales por... O sea, hay mucha gente que si mañana saliera a la calle y viera un coche volar, tal cual, o sea, rompiendo la ley de la gravedad, dirían, ah, pues normal. O sea, nadie se llevaría la mano a la cabeza de, ¡ala! ¿Cómo lo han hecho, no? Dirían, normal, o sea, tenemos un, una capacidad de... De, de, de, de, se, nos ha matado el, el, o sea, el, el hype, el marketing ya nos ha matado ya era Como... hora que claro. saliera, ¿Qué saliera? <risa> Ojo, eh, anda que lleváis dando la plasta con coches voladores eh, en, el, en el 2023 si todavía no hay coches que vuelan anda que vaya claro, tela. ¿no? pues eso si no se puede, no se puede y además es imposible pues punto es lo que es y esto lo dice gente que sabe mucho más que nosotros bueno que Julio a lo mejor pero que Ramón y que yo, seguro. Sí. Y que te... yo también, claro. Exacto es. <risa> eh, Por, dónde Por los giramos? títulos. Venga, vamos sí. ahí, con los títulos. Ve sacando ahí... O sea, esto, esto es... lo Como le dicen, launch window, pero más bien a, a un mes vista desde el lanzamiento. Perfecto. Porque una de las novedades, como Before Your Eyes, que es un juego plano, ¿no? o sea, que estaba sin VR, y van a llevar... A, a Playstation VR 2 porque el visor tiene seguimiento ocular y este juego en, en, en, en, o sea, en, en otras plataformas ¿no? de que no tienen VR lo que hacen es que utiliza la cámara porque te, te tiene que detectar como cuando parpadeas su narrativa sus mecánicas se basa en eso ¿para qué pedido? ¿dónde estamos? Qué? ¿cómo se llama? Before Before, Before your, no sé qué decir, el es tercero empezando ellos. por arriba no, no, sí, lo que tengo que encontrar es el, el, el, el your eyes. ah, el vídeo <risa> el trailer para que lo vea, porque sí, sí. yo lo tenía en algún lado pero no lo encuentro juega con tus ojos mm, a ver, como dicen ellos embarca en una emotiva y la aventura en la que controla la historia y sus resultados con el parpadeo de tus ojos en la vida real, que no te dejará indiferente una historia que, bueno, hay mucha gente que los análisis comenta que, que lloran y todo habrá que ver, ¿no? Pero tampoco os esperéis un juego muy largo, porque, bueno, si os digo, va a costar 15 euros, va a costar más que la versión plana, ¿no? Que cuesta ahora mismo 9 euros. Y lo, el tema es que la duración, si nos metemos en, en páginas de estas que dices la duración, pues se habla de hora y media, o incluso hay gente que lo pone en los reviews de Steam, hora y media o dos horas, que te puede salir en la partida. No es muy largo, pero sí que es una experiencia que recomienda bastante la gente a mí es que el revivir, fíjate revivir de manera inmersiva y presencial traumas hostia, es que me lleva me lleva a sitios que, es que no quiero estar me pasó lo mismo con uno que es maravilloso del cáncer, del padre que tiene cáncer o sea, del niño que tiene cáncer, de su bebé el del de, dragón Joder, a ver, se decir, supone que, que estás deja, como en una especie de limbo o algo te, así, te drena si la no, yo no lo he jugado ¿eh? es maravilloso Pero dice, ¿no? un viaje de un alma hacia el más allá Sí, ya, ya, pero son traumas eh, familiares, son movidas que, claro, es salvaje Estás rodeado de todo eso, ¿no? Y encima, si eres Parpadeas una Parpadeas y, y cambia, a lo mejor vas, vas, pasa un día o pasa un año, ¿sabes? Que va sí, a si no sé, bueno… Tenés... Si eres un psicópata, a lo mejor te estás riendo desde que empieza el juego, pero a mí me, me, me hunde en las profundidades del abismo de, de, de, sí. del ser humano. Bueno, es… Bueno. El, el cine también tiene la capacidad de, de entristecer, si, si es lo que quiere claro, claro. el que crea la película, ¿no? Y, el, y aquí tenemos la, una capacidad aún mayor de llegar al usuario, de meter al usuario dentro de, de una experiencia, de interactuar él con el entorno. Es normal que te emociones, es normal que sientas esa tristeza. Y de eso es de lo que se trata y es, a mí me parece maravilloso que pueda expresarse todo esto con por la realidad por supuesto virtual. que sí, no, lo cortes no quito a lo valiente pero digo que hay momentos vitales de cada uno que entrar dentro de este tipo de cosas a mí no, ahora mismo no me, ayuda mucho, no me ayuda mucho pero ojalá que, que, que... pues extremadamente positivas sí. las análisis por supuesto, de la gente sí, a ver, que to, que, eh, te puedo repetir que son más sí, esos sí. guiones, son obras de arte son, ¿Mm? elevan la conciencia humana pero sí. me dejan, a mí me dejan para el arrastre <risas> bueno, sí. será, será corto o sea vale. no te preocupes <ríe> kayak VR Mirage que ya lo habíamos hablado que iba a llegar pues ya se ha anunciado ahí con o sea, Sony lo ha anunciado oficialmente que gracias al renderizado fobeado de PlayStation VR 2 y sus pantallas OLED pues eh, veremos este mundo de en el, el, el, el, el kayak más nítido y vibrante que nunca esto lo dicen los desarrolladores pues me cogí yo un globo el tráiler es el mismo que habíamos visto en PC vale, o sea que no, no hace falta que no detengamos mucho, porque yo creo que ha cogido el mismo tráiler y lo ha pegado <risa> con lo de PlayStation VR 2 arriba y ya está ya está, sí <risa> pero eso eso aquí, aquí en el, en el de en la nieve, o sea el de todo, me cogí yo creo de los grandes mareos que hacía años que no me cogía con la VR aquí, vale. aquí. Ostras, uh. pues yo en este juego me parecía bastante eh, cómodo de jugar eh, no sé, sí que tienes el giro, que es un poco cuando empiezas a, a hacer así con una con una sola pala y empieza a rotar el... Ahí, ahí, con, la, con el... la tormenta, moviéndote. Y encima me iba el juego porque estaba dándole caña con una cosa que quería probar, tal. Me iba a 35 FPS. Buah, o sea, pff, me dejé ahí sí. parte de mi vida, sí. sí cuanto más haya que rotar y más bamboleo haya que te cambie el horizonte, peor mira, eso, ese tipo de cosas que se han visto ahí son sí. un poco incómodas pero realmente no es de los... De, es quizás el juego de carreras en VR que, que he probado que menos marea o sea, marea menos que por ejemplo los juegos de conducción normales. o sea, si, si eres un, un usuario nuevo ¿por qué? porque el movimiento del kayak depende de cuánto mueves tus músculos y tienes una referencia real. Pero sigue habiendo cosas como el giro y... Es, es 6-2-F, el kayak. ¿eh? O sea, uh, yo no, sí. no me he mareado nunca, jamás, más, más, más que cuando hicimos un programa en, dentro de un submarino, en, ahí en la base, de, no me no acuerdo dónde estuvimos, pero no, el... Madre de Dios, el submarino cuando se, cuando se mete en el agua, o sea, cuando se sumerge es que se mueve, se mueve para todo, o sea, no es... si sí, eso es como si me sacaran el alma a cucharadas o sea, madre lo que fue. Oh, echamos la pota es todo que, es que es, literalmente sientes como si de repente empezara tu cabeza a hacer Sí, sí, no, o sea, yo por, no En sabe, todas las direcciones. No hay un sitio donde agarrarte y decirte, no, esto, este, este, este no sé. ¿Sabes? Dame, dame una palanca y mover el universo. ¿Esa palanca dónde está? Pues, o sea, aquí se mueve todo. Pues no. Bueno, sí. Bueno, pues con este juego. Eh, si lo de, deberían 30, hacer un a... juego de, de carreras que, que, se, que no rote al usuario. Que sea, por ejemplo, que solo vayas hacia. No, no que solo vayas hacia adelante, sino que cuando tengas que rotar, rotes físicamente en el entorno. Porque si no, al final, siempre vas a, a causar que se, se maree la gente. Eso, ver, la eso sí, la no. rotación en V es, que es muy difícil es que acostumbrar. Es giro suave, al final, cuando, cuando vas en el vehículo. Sí. Y eso no todo el mundo lo tolera. Y el coche no va, va a hacer giro por grado. No, pa, pa, no. no me... Hostia, por... Sí. Pero pero, pero, pero ayuda Giro mucho, suave, porque... Ahí, ahí ayuda mucho la viñeta. No sé qué lo comentaba el otro sí, día. Sí, claro. Que en el Telegram de la virtual, que se lo dije yo, ¿no? Que, que, que en half -Life 2, en el mod, yo con la viñeta... Hmm. ya podía jugar bien, no me mareaba ya porque al principio lo llevaba sin la viñeta hmm. y sí que me, se nota, cuando lleva rato ¿no? no no es instantáneo, al menos en mi caso bueno pues este juego es lo peor. este juego en particular yo creo que no debería <risa> ser uno de los juegos que manden a los medios de comunicación generalista. no, si me estáis escuchando Playstation no, hay otros, hay otros mejores porque o que manden una demo que solo vayan como el siguiente que viene ahora, ya. como el siguiente este sí que no te va a marear Puzzling, no perdón, viene perdón, antes Pavlov este, este sí, bueno este es Movimiento Libre claro Pavlov VR, el software competitivo, va a llegar a PlayStation VR 2 con interacciones realistas con armas y accesorios y varios modos de juego competitivos social. Modos de juego como este de la Segunda Guerra Mundial, de utilizar tanques, el, el de tipo, digamos, el modo zombies de Call of Duty, ¿no? Uh -huh. O sea, va a haber modo zombies también. Y también hay uno de, de misterio y asesinatos, llamado TTT, que le dicen. Uh -huh. En fin, diferentes modos de juego. Tiene sí. el trailer ¿no? Claro, lo está buscando. No Lo no, no, no estoy buscando porque, ¿sabes? Es que no es que no están por el alfabético. Ya, Entonces, eh, pero, o sea, sí, no sé ni cómo te pasé, pero... Pero sí, el de Pavlov, sí, no que, que bueno, Suter, hay bastante ya, Pablo, lo de este tipo, está Tractor pero, también, eh, Onguar... Entrena la guerrilla ucraniana y rusa, o sea, están allí, <ríe> o sea, mientras no están luchando, están jugando a Pavlov, porque yo cada vez que entro me Y me matan enseguida, además. Lo que no Yo comentan aquí es de juego cruzado ni nada de esto. No. No. Los no sé asesinatos si lo han, no, no sé si lo han dicho tipo... en otro sitio. ¿No? Misteriosos asesinatos, ese cuál es? No, es uno de los modos de juego que, que lleva ah. A Pavlov. Ah, hostia, pues jugar a Pavlov tipo a monjas... ¿No? Podría es un, ser... Es un terreno curioso, explorado. Eh es meterle una granada por el orto a uno y decir, no, lo he yo y que salgan ahí los pedazos volando pues claro, a ver, que es la verdad en Among Us no no a cuchillas, o sea, es todo dibujos pero claro bueno pero eso está guay en plan, no que sea Among Us en plan así como tan simple sino que de verdad uno sea el asesino, vaya asesinando gente y haya que buscar pruebas y demostrar quién es el asesino, estaría muy bien ¿eh? Daría genial, ya, pero, en plan que... ya, duras, duras dos segundos En Palov la gente va a matar, exclusivamente Va a desahogarse, no quiere hablar No quiere atender las razones No bueno, quiere una eso mesa para tiene, para el otro... dialogar, ¿no? tiene el modo con los zombies, Oscar, no, de cooperativo claro. eh, Una pregunta Porque ya que estamos hablando de juegos eh, Y estamos reflexionando sobre ellos ¿Qué juegos de estos que están aquí Mandaréis vosotros Al medio generalista? Elegir tres Tres juegos para que un medio generalista. Tipo, se ataca. Call Carol de, de Mountain. Eh. Eh. Ese es uno. Mm. ¿Qué, ¿Qué otro mos, de todos estos? Mosbuk 2, no? aunque ya está listo para mí. 2. A... ¿Sí? mos Vale. ¿Qué más? Horizon, mos Hombre, diría Gran Turismo, mm. pero con, con cuidado, claro. <ríe> Porque también te puedes pillar. O sea, Vamos a mandar <ríe> a la gente que seguramente no haya. Demeo. Demeo. Mira, Demeo. Mm. Demeo. Eh, Le mandarías el review? Pero ya van dos juegos que son como en tercera persona. Tiene que ser alguno... Bueno, está el Horizon, hemos dicho que está muy guay. Es pues que pues, de los Horizon, de Onas, sí. así que sea como seguro... El, que... el Resident Evil es que, claro, sin probar cómo lo han hecho, pues es que no Es tienes lo que pensar... Así. Pero tienes que pensar que no es solo el juego que quieres mandarles para no hacerles polvo y que la review sea un desastre... Sino que también venda la plataforma. Porque, si sí, claro, si sale claro. mañana esa revista y la portada es un juego que no le llama a nadie. Hombre, porque, yo ver, no sé. Yo sería es Horizon, es, es Gran Turismo ¿eh? 7 y Resident Evil Village, si nos ponemos así. O sea, le mandarías el top, el tope gama, el, ¿no? Sí, sí. tope gama. Y el, el Most Book 2 también. O sea, es, me parece. Uno de los juegos más brillantes que hay en la VR y que la gente pueda ver eso. O sea, es que realmente es muy difícil de. que es cierto que es difícil de vender porque hasta que no lo ves en VR y lo ves a escala real, como es el entorno y el personaje tan chiquitito, tan... esa experiencia no la puedes vender. En Star Wars no lo mandes. Star Wars no mandas por ser una IP así tan conocida y tal sí, bueno. y además es bastante cómodo de jugar y tal, pero no es un juego de Star Wars que llame mucha atención en realidad no bueno, sé, sí, bueno, porque no, es no está basado en, en ninguna de, de las cosas como eh, que conoce la gente de Star Wars es, parece vale. otra cosa más entonces y hay como un mandamos. poco de saturación también de Star Wars, entonces no sé le mandamos a los medios eh, Horizon, Moss y Village y que se hagan las cosas con eso, ¿no? Porque claro, si les mandas el Longoro, le mandas el Zenith, le mandas el. What the Bat. El What the Bat, para que se una idea todo. equivocada de lo que es la VR, ¿no? Bueno, el Tetris. El Tetris en, eh, con el HDR en el, VR está más visto que el TV, ¿no? El Tetris. O sea, tú. Sí, es que Tetris, sí, sí, pero es una experiencia gente, muy chula. Mucha gente el Tetris F lo ha jugado en plano. Pero ya me veo, me veo a la reviews si le mandas el Tetris. Pero por las ferias, que todavía no lo me acuerdo mismo de que. Lo mismo, solo que un poco mejor. Que tienes que mandarle algo que se caguen ahí encima. O sea, que pongan... O sea, el... me, me, me... No, no, nunca más juegos planos. Jamás. Y pues cuando he dicho en planos, que se jugar en planos. que me acuerdo que en la feria de Madrid... Esta era Games Week, ¿cómo se llamaba? Que, que pusieron el PlayStation uh -huh. VR 1 con el modo este, que no que no, que no no era VR, sino que veías, joder, la pantalla. Esto, ¿cómo se llama La pantalla cinemática esta sí, grande, era, ¿no? Cosa... Y estaba uh -huh. puesto así. En modo teatro. Y la gente claro, no tenía ni idea, y claro, se ponía eso y decían, pues vaya. Bueno, no dicen que, que, que, que eso ya está afirmado, ¿no? Yo lo he oído por ahí. Está afirmado qué? que todos los juegos de la PlayStation VR2 se van a poder jugar en el cine ese especial que están haciendo ellos. Pero ¿cómo, cómo, qué, qué cine? Pero estoy hablando de los juegos normales, poder jugar en cine. En Yo estoy hablando Cinemática. de todo el catálogo mm. de PSVR2 va a ser posible de darle a un botón con las gafas y jugarlo en un modo. Que tú estarás sentado en el cine, en la casa, ¿eh? los, los ambientes. Pues, pero a todo... ver, eso es para jugar a juegos planos. Igual sí, que jugar que estoy de juegos planos, sí, sí. Ah, vale, sí, eso sí, eso ya lo dijeron, ¿no? sí. Sí, pero por eso que. que no eh, hago... eso, eso me viene aquí muy bien, en el piso donde estoy ahora, que no me puedo traer mi super monitor de PC claro, y todo eso. Esto. A eso voy. No tengo pues, espacio. A a complete, tener la Play 5 y el casco VR1. aquí, en un sitio pequeñito. Claro, y juegas a todo lo que quieras, pero ahí, como va a tener la resolución suficiente para que parezca 1080 a una distancia en particular, pues es como tener una mm. tele de 1080. Claro, no vas a tener una tele de 4K, todavía no podemos, es una PlayStation mm. V3. Pero, sí, pero, vale. pero HDR también, ¿eh? O sea, 1080, sí, sí. pero HDR. Pero HDR. Sí, sí, sí, yo, yo, yo PlayStation VR 1 no tengo monitor conectado, ni tele ni nada, solo el visor. Y lo usaba... Mm. Quiero decir que podía jugar a juegos planos si quisiera, que no lo hacía, ¿vale? pero... Pero eso que, que, que en PlayStation VR2 está en a puede seguir. Y a ver, tenemos, sí, sigue. sigue, Bueno, sigue. Venga, ¿Tenemos resto, trailer sigue. de Pavlov o no? no <risa> Porque no a verlo lo había. Ya, pero yo. que no? Que no, que no, no lo tengo joder. yo. No lo tengo yo. Tengo bueno, 40.000 trailers. Pulsing no sé. places. Pulling sí. places eh, lo conocemos de los de hacer puzzles. Pues llega a Playstation 2 con 120 Hz, texturas más nítidas, este trailer que estás viendo es el de Quest. Solo han compartido una imagen que la tienes por ahí. Y Resolución de, de renderizado más alta, y bueno, aparte de las mejoras típicas del seguimiento de ojos para ciertas funciones, esta es la imagen. Uh -huh. eh, y como dicen, compatibilidad con escala de habitación. Bueno, supongo que hablando de, de PlayStation VR1, porque la versión de Quest y de bueno, de PlayStation uh -huh. sí, o sea, vale. bueno, eso va a costar 20 euros y va a ser gratis para quien ya lo tuviera en PlayStation VR1. Seguimos con Sound in the Smoke Rekindle que se ya estaba en Playstation VR 1 y va a ser la acción gratuita para quien, para quien se compre Playstation VR 2 y va a tener unas mejoras como le dicen de, de nuevas mecánicas de poder saltar ahí al vacío o al agua y de poder como, como trepar o algo así dicen yo. y mejoras gráficas también claro bueno a ver yo es que con esto a ver es, es como es la eh, confío mucho o confío mucho más en el filtro que hace PlayStation. PlayStation, para que salgas un juego en PlayStation, tiene que cumplir muchísimas más cosas que si lo sacas. Bueno, sacaron pero, si no ¿eh? que, que ¿eh? sí. pero, pero más cosas técnicas, más que la idea. Pero no, más cosas técnicas. Yo no creo que se metan en la idea. Porque no, han salido cosas también técnicas, que. Que no, que no. Claro, no, eso sí, sí. Yo hablo técnicas. Técnicamente el juego tiene que ir tal. En el Puedes hacer un R, ¿no? -juego y. Pues y sí. sale igual, ¿eh? <risa> Yo sigo teniendo ahí un poco de fe en que PlayStation, todos estos juegos que empecé me ha parecido a veces que no estaban pulidos, yo espero que en PlayStation, como ha habido ese momento de no espera, si no lo pules no lo sacas, esté pulido. Seguro sí, que sí. En, ese, en ese aspecto salen más pulidos porque les obligan a mm. ello. O sea... Eh, en cualquier juego, incluso de, de, de plano, o sea, en VR, que debería ser incluso más estricto para evitar que el usuario tenga incluso malestar, ¿no? Como puede pasar sí, si, con os VR, si, si, si se hace mal? En programas muy anteriores, ¿no? Desarrolladores con no VR hubiera... uno siempre nos decían que era un poco follón de, de pasar el proceso de validación porque había muchas cosas, ¿no? Que se fijaban que, otra, que otras no lo hacen. Eso está genial que lo hagan, pero hmm. en la idea en sí del juego, eso ahí Sony no, no se va a meter, claro. claro. Si el juego es una caca, se o sea, va a salir igual. Eh, bueno, pues más, más. luego tenemos Sin Raiders Remastered Edition, que también va a ser gratis si tenéis el Sin Raiders en PlayStation VR. Si tenéis DLCs comprados, lo vais a seguir teniendo en PlayStation VR2. Así que genial, y como todo, pues va a traer mejoras de, de la táctica de la Bueno, todo esto todas esas mejoras. Van a estar de serie en todo, ¿no? Todos van a utilizar la nueva vibración, todos van a utilizar los gatillos cuando sea posible, ¿no? Entonces, eso igual que, que si el SSD y tal, todo, bueno, pues si es lo que trae la consola, ¿no? pues Si no lo utilizas. Wow. Pero si, sí, gráficos remasterizados. Te va como dicen a dar una en la ahí. cabeza que va a molar aquello. Estás entre tomarte un ibuprofeno o ponerte las psvr 2 durante media hora. Vas a salir de ahí wow, wow, va a ser espectacular. Venga, va pues sí, Luego tenemos sobra, ¿no? Fumper. O sea, Zomper, este otro clásico de, de PlayStation VR 1 que también llegó al PC, VR. Es el día de la marmota con estos juegos, te lo juro. Yo sí, pues lo, y... lo traen de nuevo con, con mejora, pero básicamente bueno, es el mismo juego. O sea, este es un Zumper que este, jugamos. Si lo habéis jugado normal, no, tenéis que jugarlo perjudicado. Yo este jugué la demo que te veo. Es el mejor juego que he jugado. <ríe> o sea, esto con. Y luego explícale a alguien lo que estabas haciendo. Y era un es que en, Se supone que es un juego de acción y ritmo. Porque con la música se ponía esto ahí, en plan, como estáis viendo. Y tiene también como combates. Eh, sí, contra jefes, cargadas. Sí, sí. Este sí, juego sí. Debería estar considerado como droga. alucinógena <risa> Porque cada vez que juego a esto te lo voy Salgo y parece que he tenido un viaje astral de estos de... O sea, y es sorprendente lo viciante que es. O sea, yo me, me piqué mucho con este juego. Es... Es bastante adictivo, o sea, como, como una droga, efectivamente. que sí, que sí, el, el, el cacharro ese. Y luego los, los malos, los malos malísimos eran enormes. Y, y dabas vueltas por ahí, yo, vamos. A lo mejor es porque era que iba un poco rascado, pero, pero me... No sé. Le tengo le tengo cierto miedo a este juego. No, no me quiero meter ahí otra vez. Bueno. Pues luego NFL Proera, que nos han compartido una foto, en la que podemos ver... Este. Eh, fíjate, 2016 era Zumper, ¿no? Sí. NFL Pro era. Nos han compartido una foto para que veamos cómo va a tener ah, gráficamente, pues, eh, lógicamente, mejores gráficos que, que la versión de Quest, ¿no? De Quest 2. Lógicamente, pues este juego no hay que explicar mucho, ¿sabéis? El deporte del fútbol americano, ¿no? Pues y sí. aquí en, en España, pues no se lleva tanto. Si fuera de fútbol, del soccer, ¿no? Como dicen allí, pues, pues sí pero de este tipo, pues menos. Pero, oye, para los usuarios americanos, pues van a tener este título, que les llamará mucho la atención, de ser el quarterback. Ahí, y que te pasen la pelota y, y hagas tus touchdowns, esto. Este juego es este juego es un rompe televisores, revienta paredes... Eh, sí, porque yo lo he probado hoy con mis primos y, madre mía, lo que salió de allí. O sea, hubo que estar entre cuatro. Porque, claro, te vienes arriba enseguida, te pasa y ves a un tío que mide dos metros y medio y pesa 200 kilos corriendo hacia ti y esto es claro, tú por tu propia integridad física, cuando estás creyéndote que estás ahí, pues lo que haces es te vas echando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Claro, detrás detrás está tu abuela sentada en un sofá, o detrás está el perro, o, el, o la mesa camilla. Claro, pues así. Es <risa> así, más. Sí, sí. Más, más. Te vienen más. What the bat. What the Bad es el mismo tráiler que la versión de Quest y los mismos gráficos, porque es exactamente igual, y de hecho el, lo, la descripción que ofrecen en, en el blog oficial de Playstation, es la descripción del juego no te dicen nada de mejores, pero imagino que tendrá lo típico de pues, la y todo esto ¿no? eh, bueno, divertido es y absurdo totalmente, no los minijuegos que, que lleva pero oye, es gracioso el juego este lo jugamos la otra vez en directo y otro clasicazo la, la física está guay, funciona muy bien y mm, quizá mm. Con, con lo que decían, con las sápticas nuevas y, y tal, puede estar bastante chulo de jugar y puede ser bastante satisfactorio. Mm. Como decía otro clasicazo, Red Infinite. En este caso, si lo teníamos de PlayStation VR1, VR tendremos que pagar 10 euros si lo queremos en PlayStation VR2. Y si no lo teníamos, pues costará más, lógicamente. Da, pues, Eso, los 10 euros no. es la, la actualización, lo Otra que tienes que pagar por fuego. actualizar. Este otra, también es una locura. Del, que te este de lo que es de los mismos del Tetris F. O sea que sí. sí. Yo con este igual. O sea, con este <ríe> es otro viaje de eso Que termina el juego y dices, yo no sé qué me he tomado. Esto como gusto. Que salían y decían, no os toméis la roja que está. Pues está es la roja. Esta, es, esta te lleva a otro lado. Y tardas en volver, ¿eh? Pero luego te metes <ríe> en la cama y sigues pensando en... Que esto es lo más cerca que vamos a estar del cortador de césped. O sea, es... es uf. Pues sí, la versión definitiva de Red. Conseguimiento de ojos. Y lo típico, vibración del visor, bla, bla, bla. Ya no te escapas. Y el otro que también va a que pasar por caja es Tetris Effect. Que Tetris Effect, pues, bueno, es esa experiencia visual e inmersiva de estar ahí dentro jugando al Tetris de siempre, pero con lo que te rodea de efectos cada vez que haces una combinación, ¿no? Gracias, Rojis. Pues 10 decir, euros también. Gracias, Rojis, por decir en voz alta lo que estamos pensando todos. Gracias, Rojis. <risa> claro, es que yo no le dedicaba ni 10 ni, ni segundos a cosas. De... Bueno, el, el, otro, el otro es el otro script que también nos han puesto una foto de, de cómo se va a ver en teoría. Y es esa Championship Edition. Vale. Que en este caso, bueno, como llega este año otra peli nueva de Chris, Chris 3, que yo no, la verdad es que no lo sabía, pues, pues eso. Para hacerle más promoción, pues ahí viene esta versión nueva con nuevos contenidos modos y ajustes que permite una, una experiencia más envolvente el juego renovado online y bueno pues ya lo veremos otro uh, que tal de las Clockwinder ¿todos salen en digital o alguno en físico? preguntan de momento de todos los que estamos hablando digital. todos son digitales lo único en físico que recuerde confirmado al menos así con anuncio más cercano de fecha que salga es lo que hemos dicho antes Working Design Assignment Retribution capítulo uh -huh. 2 el Cabe Digger, el 2, y el, y el Dischronia, Kronos Alternate. Son los Oye. que llegan próximamente. O sea que el juego en físico va a haber, o sea que, que, así, que sí que sí. Pues y luego de Last Winder que es este de clonarte a ti mismo para tener que salvar el reloj, la torre del reloj. y Era curioso y la verdad es que ha tenido muy buenas puntuaciones y, y, y premio incluso. Sí. pues son más de 30 juegos tienes una fotico por ahí Oscar en la que se ve los que realmente son exclusivos de, o sea, lo que va a haber exclusivo o sea, si eres usuario de, de, que tienes PC y Quest esto es lo que claro. con lo que te tienen que vender el visor lógicamente si no tienes nada esto es lo que estáis viendo en pantalla y si tenéis Quest pues son muchas cosas de aquí o sea, quiero decir, muchas cosas de aquí no las tendríais no como por ejemplo el Kayak o el Gran Turismo 7 bueno, ahora una experiencia no tiene nadie, más que PlayStation. Pero eso, que, que, que según tal, lo que tengáis, pues ahora, ahora veréis. Son pocos de momento los que son exclusivos. Eh, y el único claro así... Sí. Estoy en ello. Estoy en ello? Sí, hablando. Que estoy en ello, que no sé dónde está. Sí, es que no me acuerdo de memoria, por eso necesito verlo. Ah, pues No, pues espérate. Pues no, no tengo Horizon... El Resident sí, Evil, Horizon, sí, sí, Gran Turismo 7. Qué texto? que pensé que salía. Es que sí, mira, es que este, me, sí, este. que me mandas. Claro, bueno, eso? Bueno, bueno, el... El... Joder. Pero eso, Before Your Eyes, eh, The Dark Picture Switchback FantaVision 202X, Gran Turismo 7, Horizon, Carlos de Mountain, Resident Evil, Vijax. Esto es lo que, con lo que nos tendría que vender el visor, por ejemplo, a, a Julio, a mí o a Oscar, ¿no? Que tenemos PCVR y Quest, ¿no? Sí. Y esto lo comento como curiosidad, ¿vale? O sea, ya sé que. O sea, que, bueno. no, que tenga una cosa u otra o que tenga PlayStation enviar uno, pues, pues joder, pues, o, o sea, está claro el salto, ¿no? Mm. Pues y recién si el Village, en mi caso, entre comillas. Porque tal el mod, el gran mod. Pues, sí. de, de, del, del cacharro, del zapatófono este que tenemos en la cabeza, que vamos a ponerlo, ¿no? porque, ojo, mira que es grande, comparado con las... ¿En qué cabeza...? Pero a mí lo de, Frenel... lo de Frenel... A ver, una de las grandes cosas que quiero... En el momento en que ah, caiga, a mí no, caiga no me el preocupa lo de Fresnel ahí, porque... Pero si llevamos cinco saltando mierda sobre Fresnel. Sí, pero tú te pones el casco y nos estás viendo desde fuera, no da igual. O sea, como, si lleva, bueno, como si lleva el horno ese que llevaba antes pues, colgado. Lo que veo es esto. Si lo, que, lo que no quiero volver es a esto. Bueno, o sea, sí es, que pico sí, yo no los tengo, que en barrio <risa> O sea, yo ya vivo fuera del ecosistema de los rayos de luz de Dios y todas estas cosas. Bu Entonces, tengo bueno, que... era un Fresnel distinto también. Claro. Recuerda que tenía ese... Los se ha acabado, eh, que, que limaba como los, los escalones para evitar, no, que los, que los tintaba de negro para evitar que los, los rayos que se difractan en los escalones del fresnel eh, atravesaran el, el sí, cristal esto, eso esto, es. esto es lo que en la patente le ponían por encima le ponían o la pintura o el sombrerito, pero eso, eso o sea, yo de todo lo que es el visor tengo ganas de ver dos cosas perdona que vas a vas a enlazar ya con lo del visor no no o sea, no, como... no no ah, vale. no, no, eso... no es que se, ma, se me se ha olvidado una cosa no, habrá, no voy a abrir ese melón hoy porque sí, sí. Ah, vale bueno o sea, como, como... Lo... bueno lo habíamos dicho pero bueno pasamos hora y media y sí sí sí no, es que la... solo que se me ha olvidado lo de lo de Gran Turismo 7 que que no, es verdad no. que ya por fin pusieron la foto que has puesto antes o no solo que han compartido de momento más y el, y el otro vídeo que vimos en el programa anterior que no. era un trozo de, del, del anuncio cuando lo hicieron y que dijeron que los jugadores experimentarán todos los coches y circuitos en RV como nunca antes eh, aprovechará las funciones de nueva generación de PlayStation VR 2 con el seguimiento ocular realizado los jugadores experimentarán una fidelidad visual asombrosa mientras corren con cualquiera de los más de 450 coches aunque no estará en la pantalla de partida para los dos jugadores que el resto de carreras incluidas las online sí estarán disponibles desde Nürburgring hasta Sukuba los circuitos experimentarán exactamente igual que la vida real, ¿no? Bueno, esto... Pues no a ver no... cargar. Yo creo que no está diciendo el juego completo. Bueno, sí. Soporte completo, es lo que nos ¿no? Si no es soporte completo, le tiramos una piedra allí directamente. al Sí, sí, uh -huh. bueno, pues lo que nos dicen aquí parece que sí, que lo es. No, no va a ser, se monta <ríe> un pollo de narices. Bueno, pero que estábamos hablando, estábamos hablando de, de, de las cosas técnicas, ya sabéis, real o virtual, a que aquí, a mí, si a mí, jugarme traes sin cuidado. Que yo quiero ponerme el visor, ¿Cómo? quiero ponerme el visor, sacar una radial, hacerle boom Y empezar a ver qué tienen dentro, porque lo que tengan dentro nos van a acompañar durante una generación de mínimo cinco años. Así que ya puede ser bueno, porque en, en, les vamos a adelantar en PCVR a la de, ping, o sea, ping, que ni, no, no, ni nos van a ver. Entonces tienen que ser buenos. Y una de las cosas de la. lo, lo que está por encima de lo técnico que vienen y tienen que hacer que funcione bien es. Dos, bueno, dos cosas, una, los sombreritos, esos pequeñitos encima de cada anillo Fresnel O sea, eso tiene que ser la leche, porque como vivimos a base de esto Y esto nos ha hecho llorar, literal O sea, esto, esto nos ha hecho acordarnos de la madre de Fresnel Pues no podemos volver ahí, no podemos volver ahí, entonces yo tengo muchas ganas Y lo segundo es el tracking de ojos yo quiero ver, porque una de las cosas que también hemos dicho, es o que han dicho todos los profesionales que se dedican al hardware, es lo difícil que es hacer que funcionen las cosas cuando abrais en un marco global. ¿no? Una cosa es sacar Barrio que lo saque, porque sabe que va a cuatro colgados, a dos mil euros el visor, y otra cosa es abrirlo a todo el mundo en PlayStation que es una burrada. Entonces, de repente vas a tener gente con la cara así, con la cara así, niños, bajitos, altos, gordos, eh, tal. Todo eso tiene que funcionar para eso. Y eso es algo de los que Carmack ha dicho, dice, eso es súper imposible que funcione bien para todos. Es como lo del IPD. O sea, el IPD tú te centras en el centro. Nunca mejor dicho. Tú haces la campana de Gauss y dices, cojo un cachito de la campana. Todos los que estéis fuera de esa campana, o sea, todos los que estéis en esa campana, pero fuera de la muestra que cojo, os podéis ir al OGT, igual que me pasó a mí con Quest 3, que yo por más que abro que no me da a mi ojo entonces tengo mucha curiosidad por ¿En qué se lo han dicho? Ah, pues escucha Quest 3, estaba aquí leyendo el chat y escucha Quest 3, <risa> digo coño que has probado Quest 3? Me lo mando Karma, que el otro día me dijo ¿No <risa> nada? Pues ya lo he dicho eh, Pues eso, que técnicamente se abre, se abre la puerta a un a un universo nuevo tenemos tracking, o sea tracking de visual, de ojos en un mundo que va a ser increíble, los japoneses, que son muy diferentes a nosotros. Eh, los noruegos, que son muy diferentes a nosotros. Eh, nosotros que somos diferentes a todos los demás, ¿ya? los latinos. Entonces todo eso va a ser súper interesante de ver la evolución técnica de todo eso, cómo funcionan los foros. A ver quién, se, quién dice, esto no me funciona. Quiero ver qué tal es el tracking de los mandos. O sea, los mandos, Quest tardó en hacerlos tres generaciones. O sea, tres iteraciones o cuatro iteraciones tuvieron mogollón de problemas hasta conseguirlo. O sea, todo el mundo ha tenido problemas con esas cosas. Y ahora PlayStation se enfrenta por primera vez a tener unos mandos standalone, alone O sea, unos mandos eh, traqueados. Inside o sea, out. Inside out. Con lo cual, eh, a ver cómo salen de salida. Que seguramente salgan bien, no lo sé. Pero a ver qué, qué, qué, qué fallos de tracking tiene. O sea, eh, es... yo tengo muchísimas ganas por todo eso. Por... No, no, no, en en eso. realidad… Porque ¿Por qué dices que cuesta tardó en eh, tres generaciones de mandos en hacerlos? O sea, de, de firmware. O sea, yo recuerdo el firmware de las Quest 1. Sí. Ah, eso sí. Ah, Tardaron o en conseguirlo. Fuera conseguir de ¿no? que los acercabas y... Esos, y eso no, sí. de cuando empezaban a hacer así... Brrr, sí, ¿no? sí. Pues a, a eso voy. ¿no? Mm. Que se tarda mucho en conseguir eso y sin embargo PlayStation no tiene paciencia. O sea, el usuario de PlayStation es un usuario de consola que no está acostumbrado a cacharreo. Y que si le falla algo, dice, esto me falla. Bueno, sabes entre todo. comillas, muchos de nosotros también estamos ahí, ¿no? No, nah, mira, pero tú sabes que te, te, te, tú tú, tú sí, el sí, PC PCVR y es como jugar al Puzzle in Places, ese. Te coges <ríe> el PC y empiezas, toco aquí driver, espérate, le subo, siempre hay alguien en internet que te dice, "Ah, no has probado la versión 3,27F y tú tienes la L." Dice, "Me cago en tu padre, porque joder." Entonces siempre hay alguien que va que va un paso más y siempre le funciona el yatino Claro, en, en consola no. Consola allí no hay drivers, consola no hay nada. De nada. Hombre, el seguimiento ocular la caja. tienen la suerte de que van con Toby, que tiene mucha experiencia y tiene ya visores en el mercado con, con, con su tecnología funcionando. O sea que mm. yo creo que ahí tendrán bastante rodado, ¿no? Pues yo entiendo que. No lo sé. Y que no tiene sé. que ser tampoco ultra precisa. En realidad es como que siempre y, cu y cuando el rango de cosas nítidas sea lo suficientemente grande no tiene por qué tener un seguimiento perfecto, sino simplemente colocarse donde más o menos estés mirando sí. que aún así es bastante preciso y también igual con el tema de la latencia, lo mismo si se va a utilizar para fobated rendering pues realmente con que más o menos caiga donde estés mirando y esa parte que sea lo, grande la, la parte juego, nítida en un juego que tengan pc y estés mirando un CD y, se, y te diga pero que miras ahí, ¿no? O sea, que sea al revés, ¿no? O algo eso que, que no sea tan fino, ¿no? Claro, no, mírame oye, a los ojos, ¿no? Que... ¿Dónde están mirando, ¿no? Eh... Todo, todo eso va a ser una aventura. y Yo creo que es una aventura súper divertida para los que nos gusta la técnica. Porque va a ser un uf, pues un estudio de mercado de millones. De Tienes personas. que tener en cuenta que no es preciso absolutamente, ¿no? Vas a, a saber con, con precisión de píxel dónde está mirando el usuario. Se va a usar para mecánicas en las que más o menos estás mirando un objeto relativamente grande y con eso, eh, pues eh, por ejemplo, facilitas eh, movimientos o, o estableces objetivos eh, o, o puedes pulsar un botón enorme en, en una interfaz, pero no es extremadamente preciso. Y en el tema de, de optimización, igual, el área nítida probablemente sea bastante grande precisamente por porque necesitas mucha precisión si quieres hacer que el Forbated Rendering sea súper optimizado a justo donde estás mirando, y no puede ser. De modo que realmente, pues... Bueno, pero, lo pero veremos, pues, yo creo lo que, veremos. Que, que es divertido, ¿no? Lo que lo que está viniendo, sí. que es que ya empieza a haber una tecnología de alta gama que otros ni siquiera se han planteado. O sea, Quest no se planteó, Meta no se planteó meter el tracking de ojos por muchas razones de las que estamos hablando y la ha metido en un cacharro de 1.800 euros. Ahora va a llegar a un... A un primer producto de consumo masivo. ¿no? Entonces eso ya te, a nosotros, a mí se me encienden todas las alarmas de hostia, a ver, a ver qué dicen y, los el medios. ¿no? Es que, claro, el inquest las ventajas que puede tener no son tantas como en, en el hardware de, de ps 5, ya que no hay ningún juego de Quest que tenga shaders muy tochos que se puedan optimizar en el, en el área fo fobeada. Y aparte de eso, también requiere potencia. Entonces, tenerlo en un standalone eh, calculando dónde está mirando tu ojo es difícil y quizá no tenga tantas ventajas como si puede tener en, en este hardware. Pues genial, genial que, uh -huh. que creamos que funcione bien, pero yo aún así soy, soy negativo por naturaleza y más con la tecnología de primeras. <risa> sí. De primeras, ya siempre hay un recorrido, siempre hay algo de, de que vas a aprender si no. O sea, ellos no han podido aprender, así que, uff. Sí, yo tengo mucha curiosidad por todas las cosas técnicas, os las contaremos según nos pues vamos sí, sí, enterando. Sí, sí. y... En un mes, en un mes. O sea que, bueno, como mínimo, yo creo que, el, que el, o sea, cuando llegue el 22 de febrero, que cae miércoles, yo creo que haremos un, un directo especial, si no el 22, Bien. el 23, para, para estar aquí con vosotros y compartir impresiones todos, porque Bien. ya lo tendréis todos. Porque sí. esto, lo bueno de Precision VR2 es que Sony Te lo vende el visor en las tiendas, ¿no? Bueno, ya sabéis pero espero que haya también stock ¿no? Que, que de momento está con la reserva ¿no? que lo puedes sí. comprar en cualquier en muchas tiendas, bueno, quiero decir veremos, veremos cómo es y esto es imparable, queda un mes, 30 días para que esto ocurra y ahí estaremos todos con, con, pues eso, con la antena puesta para ver yo tengo también mucha curiosidad lo que hemos hablado antes, ¿qué dirán los medios generalistas de esta PSVR 2? ¿Qué dirán aquellos que solo se han puesto el la PSVR una vez? ¿Qué dirá aquello el chaval que cobra dos euros por artículo? Pero que en realidad tiene una influencia muy grande en la comunidad. Porque lo que ese chaval diga es lo que saldrá en AS, Marca, yo que sé, cualquier medio así extraño, ¿no? De, que no, no no no fanático como nosotros. ¿no? Eso, es, eso es lo que... Vamos a lo más leído. Yo. Venga. Me gustaría decir una cosa antes que también me gustaría saber: y es si usa vídeo comprimido o de verdad está usando eh, HDMI a través de USB-C o qué. Eso lo tenemos que saber. ¿Cómo no, lo, cómo no hay nadie que lo haya dicho todavía? Pues por eso, es pues que son muchas cosas que tenemos que probar. <risa> Y, y, y por supuesto el primer día que me llegué a mí el primer día que lo conecto al ordenador y empezar a, a, a bombardearlo de <risa> cosas sabes o sea es que no por supuesto voy a estar antes al PC que a la PlayStation <risa> y es con él ahí a, a ver los paquetes de datos que Hombre, te que claro, por USB y a, y sí, y a ver y si a ver si vemos ahí, algo. Fa, fa, fa, fa. A ver si vemos a la mujer del vestido rojo entre, entre esos datos sí, en hexadecimal sí, sí. ah, va, <ríe> va, va a estar divertido Vamos a ver lo más leído de la comunidad para ir cerrando llevamos ya hora y 48 minutos y dejamos lo del visor que yo llevo arrastrándolo tres semanas, pero cada vez es imposible es que es imposible, siempre pasa, <ríe> algo, siempre pasa algo Venga, lo más leído en la comunidad PlayStation VR2 como visor de PC razones por las que sí o las que no No, no ha habido razones por las que sí o sea, es que no Directamente. PlayStation VR 2. No, empecé. Luego jugamos a Legend of Zelda en VR, que ha estado ahí Gaby echándose una partida. Retrocedemos en el tiempo. Y ha molado jugando. mucho. Ha, ha molado mucho. Eh, yo no sé. Mira que me encanta Zelda y tengo muñequitos, camisetas, libros, tal, ¿Eh? pero no sé si me ahí. Y Science and Signers 2 Retribution en formato físico. Eso es lo que más os ha puesto a vosotros y vosotras en la web. Guay. Y ahora el comentario viene a colación de VR2 como visor de PC y, y bueno, pues eh, espera Sí, no, no entiendo muy bien porque cada vez que sale un visor para Playstation, ya pasó con Playstation 1 la gente arde en deseo de que se pueda usar en PC y lo que viene a decir después es eso que la idea más bien sería de poder jugar a los juegos de Playstation VR en PC, ¿no? Que sí. le ve más sentido sí. Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista de sacarle provecho a un visor, me compro uno y lo uso para todo, ¿no? O sea... Simplemente, yo en mi sí. caso, ¿no? Yo no sé vosotros. A, a mí me va a fastidiar que ponga, me ponga el PSVR y vea eh, el, los negros perfectos y, <risa> y eh, tenga el feedback áptico en los mandos y luego vaya al PC y vea negrises y tenga los index eh, control, que no es tan mal, pero. Eh, Mira, una cosa. Me va a fastidiar, me va a fastidiar. Te lo voy a dedicar para, para salir de. Te lo voy a dedicar. Esto lo encontro en Reddit. Y como has dicho tú, has nombrado. OLED, ya has nombrado eh, tal. Esto es lo que ha hecho uno. Es la campana. <risa> la campana. El LCD es bueno. Luego va subiendo. Pero OLED los negros, tal. Y luego, bueno, es verdad que el OLED tiene negros, pero joder, como tiene mura, tiene SD, tiene efectos del diamante pentile. Total, que me quedo con el LCD. Ese es el viaje que hemos hecho todos en la VR, salvo Julio. Julio se ha quedado en la mitad. No, pero a ver, pero, pero es que es, PSVR siempre mitad. ha sido OLED RGB. <risa> Incluso ya. el PSVR1 sí, bueno, pues Y, sea, y para ser un visor 1080p se veía de puta madre Ya, pues eh, hay, que, hay que seguir andando por la campana <risa> no, Porque ahí está, los robianos estáis ahí Estáis el 100, en el 100, el 95% El 68% Estáis ahí <risa> metidos no, Bueno, ya veremos ya veremos, lo que, ya veremos lo que pasa Vamos a ponernos aquí en el, en el centro Eso es, eso es <risa> O en, en Padawan Bueno, que Muchas gracias Robiano por pasaros por aquí Otra noche más para charlar de todo lo que ha ocurrido Bueno, de todo no De lo que nosotros hemos podido entender Que ha ocurrido, importante En el mundo de la XR, VR, AR Todas estas cosas Gracias también a todos los que nos veis en diferido De verdad, que, que es un gustazo Y ya sabéis Yo lo voy a decir una vez cada año que es, si queréis suscribiros y de así podemos, decirle, y así podemos decirle a las marcas, oye, también somos gente competente, porque también, además de nuestros trabajos, tenemos aquí, un, nos juntamos unos cuantos, porque si no, el próximo día a lo mejor no nos mandan ni, ni la gracia, ¿sabes? <risa> es muy triste llegar a estas cosas así. Más triste robar que... Bueno. Pues bueno. sí, pues muchas gracias. Y lo dicho, el martes habrá algo con Oscar, y el jueves habrá algo conmigo y Gaby el jueves sí, claro, seguro y lo claro que tenemos en el guión esta semana sí algo algo haremos porque porque sí porque por supuesto que algo haremos muchísimas gracias de verdad por estar ahí eh, joder Julio no muchas, me... gracias, <risa> muchas gracias Muchas gracias. parece que estamos en un canal de Twitch ahora me voy a vestir un unicornio o algo va a ser una pelota de... bueno en fin, no nos lo tengáis en cuenta. Nos vemos el martes, el jueves y luego ya otra vez el domingo y os tendremos completamente eh, informados de lo que va ocurriendo con PSVR y toda esa salida con todo lo que nos vayan diciendo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.